Ah, y eso está saliendo. A ver, chequeo otra vez ahí. Tiene que estar, ¿cómo que no? Dile, hola, ¿cómo están? Por favor, si están. Ahí ya están. Estamos, ahora sí, ya, ya ya, <risas> sí, ya, ya, estamos, ya, ya, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a saludar nuevamente porque pues no estaba saliendo por ahí en vivo y a todos Nada, pues aquí estamos eh, nuevamente eh, haciéndole de enojar a los colegas sonideros. Vamos a estar hablando de varios sonidos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de la vez pasada que estuvimos haciendo esta transmisión? Estábamos haciendo un poquito de bullying no. a, a algunos, a algunos sonidos Yo no considero bullying y, y, y, y no, pues yo creo que sí, porque así, le, así lo reportaron Bueno, si lo quieren sentar así, me así, es problema de ellos. <risa> Estamos aquí tratando de averiguar como quién habrá sido Pero creo que ya sabemos, <risa> ya sabemos. Eh, eh, tengo dos, uno la, dos la, la, la ventaja de que eh, eh, pues, necesitas un IP hoy día para poder hacer todo entonces pues con eso se, se puede averiguar quién hizo qué Pero de todas maneras, hacenos el punto ahorita Lo que queremos es saludarlos a todos los que de ustedes Y pues queremos seguir platicando un poquito más Y eh, e invitar a la gente también que está por ahí en sintonía A que, que si quieren participar, quieren dejarnos saber Qué es lo que ustedes piensan al respecto de que eh, Pues de qué manera han ido evolucionando los sonidos Hemos estado hablando estos días de, de, de pues el ambiente sonidero De cómo van las cosas, de, de, de pues eh, Cómo ha evolucionado, si para bien o para mal la semana pasada estábamos hablando del mediometro, ¿no? Sí. Ese famoso mediometro que, pues, eh, si es inteligente... Lo hace bien. Lo hace bien y, y, y ya que tiene ahorita su visa... Yeah. Puede agarrar trabajo... No, espérate, agárrate. En cualquier cosa. Vienen, creo que por ahí ya me tiraron con eso en Instagram, me tiraron un mensaje, no voy a decir quién. Uh -huh. no hasta que no se confirmado bien que ya, este, sonido pirata, la cholondrina y este, el bocho. No tardan que más que ya vengan para acá en, maybe en uno, dos, tres meses. Se los vamos a ver, los pasitos prohibidos de ellos pues ya van a andar por acá. Pero, eh, ¿vienen con el pirata o vienen separados? No, yo creo que vienen con el pirata, yo creo que eso va a ser un paquete como siempre, va a ser el paquete grande. Hmm. Ya lo del medio metro, pues, lo del metro, eso ya es, ya es otra cosa, otro business que no me han dicho, no me han platicado. ¿y? Pero bueno, eh, mira, por una parte está bien. Estaba mirando lo que ellos estaban diciendo de que no, que, que él está pues estaba aguitado porque supuestamente lo estaban transando en su en su pago, y que supuestamente le está ayudando a su hermano y todo eso. O sea, esa, esa historia está muy bonita. Ah, oh, sí. Eh, el punto es que, pues como que ya lo hemos escuchado antes. Oh, yeah. Entonces, como que eso te hace dudar un poquito, aparte de que también el, el ambiente solidario es un poquito complicado. Un poquito complicado en específico, pues vamos a decir... La mente es en sí, todo. Sí, porque no, no, no vamos a entrar en detalles, porque eh, luego se enojan, nos. nos este... Sí, no tarda que aparezca se el señor que ya nos se llama, nos reportaron a Facebook. Exacto. Oye, déjame le mando un saludo para Ángel Mogollán, Mogollán que está por ahí en sintonía. ¿Qué tal, Angelito? ¿Cómo estamos? Buenas tardes desde Brooklyn. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito eh, de lo bonito, de lo bueno que han hecho los sonidos. Y de, eh, esperemos que. Eh, pues muchos les copian uh -huh. Muchos les copian. Porque hay muchos sonidos que, por ejemplo. Eh, Trabajan, hacen su billete Pero cuando están ya en la cúspide O subiendo Piensan que ya están aventajando y todo eso pues Se les empieza a subir no, eso sí. eh, Se les sube el ego eh, Bueno, pasan muchas cosas Yo me recuerdo que hace muchos años Cuando yo estaba empezando con el sonido Estaba hablando con un familiar mío Y me dice Me dio una tarjeta de alguien Para un negocio, no me recuerdo bien de qué era Y me dice, llámale entonces yo le llamé, me contestó y me dice, llámame más tarde porque estoy ocupado. Ok, perfecto. Vengo y me dice esta persona que me da la gente, ya le llamas a mi amigo. Y le digo, ¿sabes qué onda? Que me llame si quiere porque yo ya soy famoso. Pero yo lo hice jugando porque pues dije, eh, eh, pues ya hablé con él y me dijo que le llame más tarde. Voy a que se agüita el compa. Oye, se agüitó hasta el día de hoy no me habla. ¡Ay! En buena onda. No, ¿sabes qué? De, de hecho, ya ni supe dónde quedó el vato porque se agüitó bien gacho. Mm. Pero pues yo lo dije jugando y había hablado con su compa y todo. Y de hecho, hasta después hicimos el negocio su compa y yo. Ah, pero ¿por qué la gente se pone así? ¿Por qué se pone en ese plato? Eh, es que hay gente que porque dices algo, tú lo dices bromeando y se agüitan. O sea, se lo toman como que es en serio, como que de verdad. Mm. Y, y tú dices, espérate, pues, ¿cuál es el punto? O sea, ¿para qué se enojan? O sea... Es que luego se le sube mucho, ¿no? Sí, pero pues sí, vaya, si luego uno lo dice bromeando no tienen por qué. Bueno, es que a veces, hay gente que no le gusta bromear. Exactamente Bueno, de lo que queremos hablar hoy día Y era algo que tú estabas... Quiero que me platiques tú Tú estabas diciendo algo sobre el sonido de la changa Sí, este sonido de la changa Muchos de nosotros sabemos Tiene este... Um, su sonido es muy muy conocido aquí en Estados Unidos y en México Pero hay una cosa que a mí me, me cayó ¿Cómo les puedo decir? No de sorpresa Pero algo de que él estuvo y todavía lo está haciendo Hace, hace mucho mucho tiempo salió un reportaje de él donde él este um, les llevó este un pastel muy grande para los niños que pues desafortunadamente ellos no tienen este una casa, no tienen dónde ir ahí en Tepito y este um, este les llevó este comida a ellos y él lo ha hecho por mucho tiempo, él le ha dado de comer a muchos muchos niños de la calle. Fíjate, esas son cosas bonitas que está bien que un sonido haga y muchas de las veces no son tan... Eh, Reconocidas. Sí, porque, porque... No, no, no se ven. No, y aparte, hay muchas personas que les gusta hacer obras de caridad. Uh -huh. Conozco un par yo de los que les gusta hacer obras de caridad, pero mira, van, lo hacen y calladitos, tranquilos. No andan ni platicando ni presumiendo. Eh, a veces, mira, y cuando fue el terremoto allá en México que fui, fui a ayudar, ajá. Eh, les decía yo a la gente Porque obviamente quería que quedara en video uh -huh. Que entregamos todas las, las este, lo que nos mandó la gente Todas las despensas eh, Pero les decía yo hagan un favor Si le van a tomar fotos o le van a tomar video No le tomen a la cara de la gente ¿Por qué? Porque siento como que al ellos tomarle fotos eh, A la gente La estamos deshumanizando Como que estamos dejando saber de que miren eh, Pues les trajimos algo Pero pues tienen que Tomarse una foto, pues para que hagáramos fama o para que. Y, y el punto no era ese, no. el punto era de que, pues en realidad, si sí le ayudara a la gente. Y otra cosa que también me gustó bastante, que hubo lugares donde llegábamos a ofrecer ayuda uh -huh. eh, y nos decían: no, aquí ya nos dieron, aquí no necesitamos, aquí nuestras casas están bien, vayan más adelante, allá abajo, allá si sí lo necesitan. Y tú dices: pues, chido por esa gente, ¿no? Que al menos es honesta, pues nunca falta uno que otro que hecho para acá, ¿no? Sí. Hablando de eso estaba mirando hoy día un, un video que alguien me mandó eh, de un compa que lo atropellaron, lo atropellaron, perdió la vida, está tirado en la carretera, está esperando que lo recojan. Llega un vato en su bici y mole le quita el reloj, carnal. ¡Ay, hijo de su! Le tumba el reloj y ya se iba, pero alguien más lo paró y dice, güey, no manches, o sea. Wow. Y tú dices, güey, o sea, de verdad. Hasta ese o es sea, la gente está tirado está pues fallecido porque. Wow. Vi una ensalada de cerebro ahí. Este <risa> Entonces... de esa ensalada. Entonces. No, pero sí te digo que es algo que mucha gente no, no, no lo ve. Pero para mí, eso es algo que yo puedo decir que nunca lo he visto acá. No no he visto que sonidos se, se pongan y hagan eso. Como lo, lo ha hecho con don Ramón Rojo. que Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Uh -huh. Pero lo que él hizo, eso a mí me... Me agradó mucho que sí todavía hay sonidos que tienen humildad uh -huh. y van y ayudan a, a los más necesitados y en este caso fueron los niños. Y pues los niños son una ternura, yo tengo dos. Y, y honestamente a mí nada más con el ver videos así, como que uno como que se le hace un nudo en la garganta en ver esas cosas. Mira, si es que en realidad eso está pasando y, se, y, y él está de verdad ayudando a la gente, pues se le aplaude, ¿no? Uh -huh. Se le aplaude porque pues es difícil conseguir... Eh, gente, hoy día yo los veo que muchos, eh, a pesar de que sobrevivimos a COVID, oh. yo los veo que todavía muchos andan muy apurados tratando de, de hacer billete. Yes. ¿Mm? Tratando de hacer billete y, y no los culpo, porque obviamente todos tenemos que, que trabajar y hacer nuestro billetito, pero, pues, muchas de las veces si, si tú tienes la posibilidad o tienes el poder de convocatoria, Correcto. ¿por qué no, pues, convocar a gente que quiera apoyarte y hacerlo? No. Mira. Yo puedo decirte, porque a mí me han invitado en un par de ocasiones, el, el compañero de este que hablamos también la semana pasada, este, Sonidos y ah él ha hecho bailes gratis, regalando cosas gratis, que también luego le llama a gente como por ejemplo tu servidor, ah. dice, mira, eh, ¿quieres que por tus filmaciones se done algo? Perfecto. Eh, eh, en sí es un ejemplo, a mí nunca me ha pedido nada. No, de, de verdad, de verdad. O sea, no voy a decir, sí, yo, me, yo le di, o sea, <risa> te estoy diciendo, es un ejemplo solamente. Eh, pero, pues ya creo que cuenta mucho, ¿no? El oh, hecho ¿sí? de que se tome su tiempo para buscar un lugar uh -huh. eh, Pagar por el lugar y Traer gente, yeah. o invitar más sonidos Hacer las convocatorias y todo eh, y, y, y vaya, es algo bonito Hasta donde yo sé, lo dejó de hacer por lo de COVID yeah. eh, O oh, no sé hasta Bueno, hasta ahorita es... yo creo que no Yo también como, no, yo lo conozco Y yo no he visto, ha sido eventos que se están haciendo ahorita Por lo mismo de COVID se está recuperando todo. Es que mira, eh, creo que va a demorar un par de años más. Oh, porque el espanto todavía está ahí. No, claro, y la enfermedad oh, todavía sí, es está que... ahí. Y sigue mutando. Oh, yeah. Es el problema. Aunque fíjate que conozco gente que... que, que damn, hay gente que sí es fuerte. Huh. Mira, yo desafortunadamente perdí amistades, perdí a personas que apreciaba yo mucho con lo de COVID. Eh, tuve un profesor en la universidad. Que este, este cuate, la neta, me motivó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te, te, te doy un ejemplo. Este señor detuvo un autobús por una hora con 20 minutos para que yo pudiera ir ese viaje. ¡Wow! Ese día tenía yo exámenes finales y él me dijo, hay un viaje a una universidad, quiero que vengas con nosotros. Le dije, "Pero que tengo examen. ¿A qué hora haces, este el, el viaje? Entonces, Nos vamos de aquí a la una. Le digo, a esa hora empiezo a hacer mi examen. ¡Oh! ¿A qué hora termina? Le digo, a las dos y media. se mira ve y haz tu examen, te vamos a esperar. Yo salí, salí corriendo de, de, de terminar mi examen y yo veo el edificio donde estaba la entrada principal, uh -huh. ahí estaba el autobús. Wow. Y el profesor, cuando él me vio, me empezó a enseñar que corriera. Detuvo el autobús por unos 20 minutos para yo poner un viaje. Y eso, con tal de motivarme, de estudios de televisión, mira, esto es aquí, esto es allá. Me presentó con mucha más gente, me presentó con maestros, por eso es que terminé haciendo la Universidad de Enbrook. Wow. De verdad, o sea, este, ese tipo aplauso, de cosas y, y la la Que en paz descanse, profesor Luca Cuando publicaron que él había fallecido En la, lo que viene siendo la página de Facebook De Brooklyn College uh -huh. se, Me dio mucha tristeza porque dije Este señor de verdad Son de los que valen la pena Son de los que eh, eh, Te van a ayudar No importa lo que tengan que hacer no. Pero te van a ayudar, quieren que tú progreses Quieren que tú, quieren que uh -huh. tú salgas adelante y de esas gentes hay muy poquitas oh, yeah. muy poquitas usualmente el que te ve que vas avanzando quiere meterte el pie para que el, uh -huh. el avance primero y tú no yeah. eh, eh, bueno eso nos lleva nuevamente al ambiente de los sonidos Ahí va otra vez. por qué porque muchas de las veces pasa eso yo no sé mira habemos sonidos que tenemos esto por ejemplo vamos a trabajar ¿y qué hacemos eh, llega un equipo, llega el otro, cada quien monta sus cosas Y si, ching, este voy traigo más equipo Déjame llamar a mi compadre que me traiga más, más luces <risa> O más bocinas Pues es que no es competencia no. Se va a trabajar para el cliente yeah. Hay que poner buena música, buen ambiente A eso vamos uh -huh. Como yo les he dicho, hay veces que he trabajado así con bandas Y todo eso eh, Le digo al muchacho que está moviendo las luces Déjale las luces prendidas Porque usualmente termina de tocar el sonido Va a tocar el grupo, apagan sus luces mm. Si tenemos luz suficiente, yo le dejo las luces prendidas. Yeah. Antes que había eh, amplificadores, oh, cuando, yeah. cuando empezaba el otro grupo, o oh, sonido tienes que apagar los amplificadores <risa> no, yeah. para, que no para que después no se crucen. Exacto, pero ahora la, la, la tecnología, tecnología ha avanzado bastante y hay bocinas amplificadas. La semana pasada estaba hablando de que, por ejemplo, a mí me gusta llegar y armar, acomodar las cosas, desde que empiezas a cargar aquí tus cosas, yeah. desde que organizas, de que lleves todos los cables, de que lleves todo lo que vas a necesitar, que vas a regalar globitos, que vas a regalar este, el, el paliacate, lo que sea que vayas a regalar, lo tienes ya listo, preparado, todo encajonado, llega el camión, cargas, yeah. vámonos, llegas allá, empiezan a armar, antes, como te digo, había amplificadores. Mm. Y traía ahí un rack con cuatro aplicadores. ¡Hombre! Eso sí pesaba. <risa> no, dímelo. A mí yo en un tiempo sí conozco más le eché la mano uno, dos, tres sonidos de chalán. Uh -huh. eh, y sé lo que estás hablando. Y, y es mucho trabajo para armar, armar. Después que tienes que poner esto en un lugar que esto y el otro mis Respetos a los chalanes, ¿eh? La neta sí. Oh, no, no, eso Porque sí. Porque ellos que son es... los que responden. Oh, yeah. Y si, sin ellos, a veces no se les da el suficiente crédito. Pero es que a veces, sin ellos... Pues no hay ambiente, mm -hmm. no hay show. Exactamente. Porque, mira, me pasó en una ocasión aquí en el Bronx. Eh, llegué con un chalán solamente, no uh -huh. No sé, no me recuerdo bien la dirección, solo sé que está en Westchester Avenue eh, y cerca de una funeraria, la funeraria Ortiz. No me acuerdo bien la calle. Te metiste a. No, espera. El, el chiste es que esto es una iglesia grandota. El basement uh -huh. es un salón muy bonito, muy grandote. Pero está re lejos para cargar las cosas. Tienes que bajar subir, bajar, subir, bajar y subir. Bajar ah, y subir, pero todavía ah, ah, caminar un pasillo. Sin mentir, te era cerca de lo que es un bloque. Oh, hell. No. Cargando cosas. Y, y el salón es grandote, pues tiene que meter todo el equipo. Pero si no lleva suficiente personal. Forget it. Ahí se te. Sí, no, pues sí, mañana. Ah. Llegamos allá como a las 3 de la tarde y estamos acabando de, de armar a las 8 de la noche. <risa> y eso porque llegaron los demás uh, Si no, no hubiera Forget it. Y luego, un cable no funciona. Ay, si un cable no funciona, y tienes puenteadas tus 30 luces, no va a prender ninguna. Gracias a Dios. Gracias a Dios, a mí nunca me pasó eso, eh. Gracias, gracias, porque cada cosa persona que yo le hacía el trabajo siempre tenía todos los cables ya. No, mira, ya. E ese día les dije, ¿saben qué onda? Vamos a cambiar todos los cables, porque siempre traigo extra. Uh -huh. Viene el compa este y chispa el primero, uh -huh. pum, y se mueven todas. Todo, era el primer cable que estaba dañado. Ay, ay, ay. Lo arranco y lo, a mí me lo enredé y Que lo boto a la basura aquí Para que no nos estemos confundiendo se di Voy a agarrar otro nuevo se los di, Y ahí está Qué bonito se está moviendo ¡Wow! todo. Pero Si no hay suficiente personal No vale te va a dar nada no a dar Ahora Lo que estábamos hablando en este caso Te apagan las luces Y tú dices Espérate pues Está bien O sea no Él está luciendo con su show y todo eso eh, Pero si es un grupo O si es una banda ¿Por qué no dejarle prendidas las luces? Yeah. No? El chiste es que la fiesta Están ahí para que la fiesta se vea bonita yeah. Pero que empiezan con eso de que, ah, no, pero estas son mis cosas. Eh, yo, porque se los voy a prestar? Y están cobrando su. Carnal, olvídate pues de eso. Hay, tiene que haber compañerismo, tiene que haber, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, amistad sí, entre claro. nosotros. Podemos crecer juntos. Mira, mira lo bonito de, de, de otros sonidos. Por ejemplo, he estado hablando mucho con este sonido Potencia Gitana. Eh, ese compa, mira. Le dije, ¿sabes qué onda, carnal? No me han llegado mis paneles, necesito que me las rentes. Llegó antes que yo. Me ayudó a instalar y todavía me ayudó a desinstalar el equipo wow. Pero, O sea, como te digo, ese es el punto Son compas que, que, que pues van, sí, me está rentando su equipo Sus eh, pantallas en este caso Pues a te está echando la mano ah, Exacto, con las demás cosas O sea, no es que yo vine solamente a hacer esto y ya nah. Mira, en cualquier momento ese compa que me pide un favor, ahí está yeah. ¿Eh? ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, hay gente que sí te apoya Y, y hay, hay personas o hay sonidos que incluso tú le llegas a preguntar Oye, no compraste tu aparato? O oh, sí. si quieres yo te vendo uno. <risa> Cuesta 300, pero te lo van vale a dar en 500. <risa> y, y, para y, acá. Sí, lo he visto, lo he visto. Eh, hay un sonido que tenía unos aparatos ya un poquito, pues, viejitos, ¿no? Porque ya los había usado por mucho tiempo. Y los quería vender a fuerza como si fueran nuevos. Sí. Eh, y pues, se encontró quien quién se los comprara. Porque muchas de las veces cuando hay sonidos que están empezando y que no saben mucho de equipo, y les, piensa, les hacen pensar... Mira, yo voy arriba y es porque este, usé este equipo. Pues lo compran ¿Sí, eh? sin saber que lo que están comprando, eh. como dijera, la changa, están comprando leña. <risa> <risa> Pero eh, creo yo que eso es una de las cosas eh, negativas que, que, que se ve mucho en la mente de los sonidos, ¿no? La okay. envidia. Eh, otra cosa, hay algunos que sí saben programar su procesador de voz Uf. y le dices, ¿qué onda, ch chame la mano a programar el procesador, no? No. ¿Eh? Pero así, así, o sea, no. Te la tira, ¿no? Pues otra, otra cosa, he visto sonidos que llegan, sonidos que ya tienen sus equipos por muchos años, ya saben manejar bien sus aparatos y todo, y les toca que sucede, les tengo que hacer sucede. Empiezan a mover los controles de, de, del delay, del eco y todo eso, y más de uno está. A ver si la, a ver si la agarra, ¿no? Tratando, tratando de ver... A ver si. A ver eh, cómo le están moviendo oh, aquel que. Oh, no, no, no, no, no, te ha pasado donde agarran el teléfono y le ponen record y ahí están metiéndole a la mano ahí en todo ahí. A ver si pues la... hacen la finta que están alumbrando, no para que. Like... Mira, es que es que ese es el problema. No, no tenemos la suficiente humildad o la suficiente sencillez como para si no sabes hacer algo, pregúntale a alguien. Fácil. Yeah. Hoy día todo lo que quieres saber lo encuentras en, en, en YouTube. No oh, yeah. Si no sabes algo, es porque no quieres, uh -huh. pero los conocimientos están ahí a la mano. Miles de personas han subido videos de cómo programar tu... tu... Los tutorials cómo hacer sí, todo eso. Tus, tus, eh, tus, este, tus efectos, o sea, hay muchísimas cosas que tú puedes aprender ahí. Pero como te digo, lo que a veces me sorprende a mí bastante es la envidia. La envidia de que, pues, eh, no sé si quieren ser los únicos, pero ya lo dijimos la semana pasada. Hay un montón, un montón de, de, de fiestas, hay un montón de paisanos ya aquí en Estados Unidos que hay suficiente trabajo para todos. ¿Sí? Hay suficiente trabajo para todos. Eh, los que no me conocen, bueno, yo hago diferentes trabajos. Eh, trabajo en una impresora, imprimimos playeras, todo ese tipo de, de, de, de tarjetas, todo lo que tiene que ver con impresión lo, lo hacemos. Aparte, pues filmamos, tomamos fotografía también. Aparte, pues eh, tenemos el sonido. Y aparte, las demás cosas que no las voy a mencionar porque Liar Res se conmigo. Ahorita, anda. eso sí. es. Eso, eso, eso, <ríe> Entonces, eh, por lo mismo, eh, cuando lo unes todo, se te mató el trabajo. Oh, yeah. El verano pasado me daba tristeza porque me llamaban cinco o seis personas para la misma fecha. ¿Eh? Entonces, lo que yo hacía es: no tengo, recomendaba a otras, otras personas. Miren, ya me la fulano, ya me la sutano. Este, el día que vas a no, no digas nada, Tú simplemente llámale y sabrás que es la fecha. ¿Mm? O sea, porque yo bien les puedo decir, no, yo ¿por qué te voy a recomendar a alguien? O sea, no. No me vaya a quitar la chama al rato. Oh, pero, pues no, a mí qué me importa, si sí, sí hay trabajo extra. Para todos hay. ¿eh? Ah, y créeme, para todos, para no. todos hay. ¿eh? No más que pues a veces por el deseo de que los demás no crezcan o los demás no, no progresen, a veces por eso simplemente no les quieren ayudar. ¿Mm? Pero, shoulder, y, my shoulder, my shoulder. Y, y, y te digo, por ejemplo En el, en el ambiente de los sonidos es muy pocos, Son muy pocos los sonidos que te pueden ayudar A programar un aparato yeah. eh, Por una parte está bien Que cobren Porque obviamente deben de cobrar por lo que saben hacer Correcto. Pero pues Hay ocasiones en que se manchan Uf. Mira, okay. hay un compa eh, En el Bronx Que se llama Hechicero Espérate, hey, I heard of that guy Férate, Ese compa a, arregla aparatos es bien chido. Bien chidos, Viene. Eh, te da precios razonables. Es. Eh, sabe mucho, eh. Porque te puede arreglar tu propio programar aparatos, eh, un delay, un procesador de voz, eh, te removina bocinas, te arregla las luces también, las. Oh, eh, eh. las. Sí, o sea, él, él sabe lo que está haciendo, sabe de eso. Y es muy buena onda. O sea, te da precios razonables. Pero hay personas que le dices, Ayúdame a programar mi procesador de voz. <risa> eh. Te va a costar tanto y va a ser cuando yo pueda, cuando yo quiera. <risa> wow Y le llamas a este compa y te dice, mira, puedo tal día, tráemelo y lo arreglamos. Pero hay otros que sí saben y dicen, ¿O o, va a ser cuando yo quiera o cuando o, yo pueda. O, o no te hacen ir hasta cierto lugar y después no, no están. Ya. Yeah. Sí, ¿no? ¿Y estás esperando el que te abren la puerta y nunca te abren <risa> eh, O claro. te da la dirección equivocada. <risa> creo que, creo que eh, eh, sabemos lo que estamos hablando aquí. Aquí, ¿También a un servidor se lo hicieron y no voy a decir quién fue. Nada vale la pena, no, pero sí les voy a decir que no vayan a Junkers <risa> okay. bueno, no vamos a entrar a más detalles, pero lo que sí, o sea, creo que es, es bueno que mencionemos esto porque a yeah. veces cometemos errores sin darnos cuenta. Yeah. Yo no estoy diciendo que, o sea, yo he sido chido con todo mundo y le he echado la mano, porque ha habido un par de cantallas que, mira, viene un compa y me dice, dame chance de echarme un, un set. Son las nueve de la noche, estamos empezando, ¿no? Va. Se echa dos canciones, no te dice déjame tocar una canción. Va, te okay. toca esta canción, se toca otra. Okay. Listo. Cuando lo ves, empieza a tocar eh, eh, puras de eh, caballo dorado y todo lo que vas a aventar tú en hora loca, oh, él ah. lo quema. Y aunque okay, le diga, está bien, pues que, que se dé las tres, ¿no? El chavito está. De, no es, todo. Es, es como, mira, es, es cosa chistosa que dices eso ahorita porque hubo un, un baile que, que atendí mm -hmm. y no vamos muy lejos. Fue acá cuando vino Los ASKIS Hace mucho. Ya tiene mucho tiempo. Uh -huh. Y a fuerzas querían meter a... Creo que era este Braceros Musical. Uh -huh. Y llega y se me acerca uno de los promotores y me dice... ¿Me puedes contar cuántos, cosas más... De, de, este, vienen a, a bailar este Caballo Dorado? Y yo me quedé... ¡Madres! Se fue bien encabronado el promotor. Entonces, si ves que la gente no viene... A escuchar eso, para que estás forzando que nos metan no, mira, el punto en este caso fue porque este muchachito se quiso lucir bueno, ok, se quiso lucir con el equipo, se quiso eh, pues lucir con la música el problema es que estaba usando mi <risa> música también oh, yeah. ok está bien, le, le di chance y todo se aventó como una hora, ¿Ah? fácil y cuando le dices fuiste a... generoso y le diste una. No, hora. No, porque ya empezó con su mix, a ver, quítalo. A ver, quítalo. Y la gente está bailando. Dale, dale, no hay cuate. Igual yo me estaba echando una chela. De a mí ya me pagaron. No hay problema. Tú ya estás sentadito. Sí, ¿no? claro. colectando eh? No, lo, lo, lo interesante fue cuando vengo y le digo, Saskana Carnal dame chance. Porque el señor de la fiesta ve y me dice, oye, ya mí, Ya no. Sí, sí, sí. Y se enoja, ¿no? se enoja, ¿no? No, no, no, que voy y que le digo, dame chance. Ah, si la gente está bailando, yo estoy trabajando. ¡Órale, güey! Pues, no güey! No, no, que, que se enoja. Que se enoja y oye, y, y no se quería quitar. ¡Wow, man. ¿Sabes cómo se quitó? Una por, no, no, porque ya terminó de hacer su mix y uh -huh. ya iba a poner otra rola. Ahora. No, pues ya que le hago el boludo ¿sabes? Que en la canal no, ya no. Ya, ábrete, Dame bueno. chance porque el señor ya me hizo señas dos veces. Estoy tomando notas señores y señoras. ¿Eh? ¿Eh? Aquí, que eso no se. Ahora, mira, es que, y como te digo, a veces que los, los sonidos por eso no, no quieren dar la mano, no quieren ayudar a algunos. Porque hay que ver también las razones, ¿no? Yeah. No solamente venir a decir que son ojetes. Algunos sí sé lo no. si no son, pero no vamos a decir eso. Yeah. <risas> de eso no vamos a hablar. Eh, el, el punto es de que, por ejemplo, en este caso... Pues el chamaquito ya me echó a perder la hora, la hora loca. Pues no hay problema, porque hay mucho más música que puedes meter. Yeah. O sea, no, igual traes mucha música, no hay problema. Yeah. Ya bailaron esto, se los puedes cambiar por otra. Hay más. Eh, el problema es el abuso de confianza. Yeah. Porque te pidió una canción y se aventó una hora. No yeah. Y luego ya no se quería quitar. Ahora, eso es uno de los casos, una de las razones por las cuales... Pues, ...muchos de los sonidos quizás no quieren prestar su equipo. Otra de las razones es porque... Antes, ¿te recuerdas que había los CDs? No, antes eran los cassettes. No, pero <risa> ya para tocar en el... Ahí, en el, ahí, el ahí, eh, ahí. Más, ¿Más discos uh, eh, LP o, okay. los, este, yeah. eh, o los CDs? ¿Sabes que hubo un tiempo donde Canudo lo estaba haciendo mp 3 Hubo un tiempo, pero yo creo que no, no le salió bien toda la conexión y empezó otra vez a hacer los CDs. ¿Con MP3? Yeah. Pero es que Pero era, era, era, era tecnología poco, nueva y Eran pocos los que hacían eso y, y, y es que era tecnología nueva, todavía estaba en, en, este, en prueba yeah. yo Bueno, yo lo veo de esa manera Bueno, el chiste es que Pues yo llevo mis discos, ¿no? Yo llevo mi caja de discos Todo por secciones, la norteña, la banda y todo así, ¿no? Entonces, los Good discos song. de copia nueva Usualmente los ponía hasta enfrente Porque sé que eso es lo que vamos a trabajar Güey, yeah. viene un sonido Yo creo que ya no existe va a decir su nombre igual? Bueno, y me dice que le dé chance de tocar un set. Mm. Yo, pues, va, dale, porque estaba yo tocando yo solito. Dale, avienta tu set en el cuete. Que se avienta el set que agarra las rolas nuevas y que las toca. Poder. Y yo, también, en el cuete. No, no hay problema. O sea, está bien, échale. Yo los marcaba yo con una ruedita al número de la canción. Ah. Para saber cuál era que voy a poner. No contento con que ya, ya, ya tocó las canciones. <risa> se chingan los DVD Los CDs. <risa> Eso, pasa, hey, eso sí pasó una vez en Corona. Eh, sí, eh. Sí, Llegó sí. un sonido y se chingó todos los, los CDs. Y dije, madre, pues, se agarraron a fregadazos ahí entre tú, ya sabes. Uh -huh. Entonces, todos nos sacaron, después nos regresaron. Y el sonido empezó a buscar sus CDs. Y decían, no, oh, yo los dejé aquí. No, pues que ya, se pues, pasaron hey. No, nos oh. tocó trabajando en un baile que era, eran puras pandillas. Ay, el no. que se casó era el líder de una pandilla. Mm. No, espérate. Y, y pues llegas allá al baile. Y cuando ves empieza a llegar todo, mm, puro de pandilla, ¿no? Puro de tus comunistas. No, no, no, no, no, ves. no, ves este a ningún señor adulto. Sí. Y, y tú ves que entra una bolota de 50 canijos y llega otro grupo como otros 50. Ah, ya. Yeah, y, yeah. y, y, y, y, pues, pero por los tacos, güey. No, espérate. <risa> y, y, y, y o sea, la, la ventaja es que por ejemplo ellos se conocen, so, por eso se invitaron, no, no se pelean. Yeah. Pero nunca falta uno de ellos que es tranza. Eh, me robaron mi... En ese entonces traía un DVD player para mi presentación. Sí. Porque traía yo... En ese entonces traíamos una... Una manta blanca. Oh, uh oh. Que eso se usaba para proyectar la imagen. ¿No te la rayaron? ¡Déjala! <risa> <risa> <risa> que, que se robaron el DVD player con la presentación adentro. Sí, seguro la encontraste ya en, en, en la Mara ¿no? <risa> no, yo no lo encontré. Pero obviamente, o sea, cuando uno trabaja, trabaja por contrato. Oh, yeah. Entonces yo le dije al, al que se casó Tú me contrataste, carnal mera? Me robaron DVD player estamos aquí en la fiesta todavía, se lo acaban de llevar No, me, no, no vi quién Dice el, ¿sabes qué? Dice, este, déjame, voy a averiguar Ya después, como a los dos de mañana, ¿sabes qué? Una carnal, dice, pues, ya sabemos quién fue Pero ya no lo podemos recuperar Porque ya no lo tiene Y aunque también dice, pero no te preocupes, él no va a volver a robar oh, Ni quiero saber Qué le hicieron, wow. <risa> Ni quiero saber <risa> wow. Pero es que, vaya, imagínate, el que quedó mal fue el de la fiesta. Yeah. Todo por uno de sus invitados que fue de tranza. Exactly. No sé qué le hayan hecho, ni me importa. ¿Eh? Ojalá le hayan llamado la atención de una manera muy fuerte, para que no lo vuelva a hacer. Pero bueno. Dijeron, no ay, joven. Entonces, esa es otra de las razones. Porque no solamente vamos a sentarnos aquí y criticar yeah. a los sonidos, o hablar mal de, de los sonidos, eh, pues es algo que también nosotros andamos. Yeah. No más, simplemente creo yo que es importante que, que se mencione. El tipo de cosas que pues a veces eh, No permiten que el ambiente sonero crezca uh -huh. eh, ¿Qué opina Estábamos hablando hace rato también De, de, de este Remix Uf. Eh, eh, También hablando sobre la evolución de los sonidos Remix Espérate, antes de que me contestes Déjame mandar un saludo para Adán Ejuech Saludos, dice dice, Aguas con los pájaros en la azotea <risa> Vamos con Sal el pedrazos. <risa> Saludos para Andrés García, también que está por ahí. dice Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Eh, estoy aquí hablando con el ingeniero. ¿Cómo te llamas? Pues? No me quieres decir desgraciadamente. Ya, ya este ya se lo olvidó desde la semana pasada. No, no, yo me acuerdo tu nombre. Pero es Mario no Pedrosa, publicidad desmadre. Pues eso es lo que tenías que decir. Tenías que hacer una cosa, una flecha ahí. Ese es Mario. Vamos a hacer una cosa. Vamos, <risa> vamos a poner tu, tu nombre para que nada. <risa> Sí, porque... Bueno. Hasta que estás haciendo, dude. Deja, mando saludos acá en no. Instagram, acá mi compa Capo, este, mi compadre George allá en Chicago, este, a, mi compadre Luis, ahí en Lowe's, aquí en East Brunswick de New Jersey. este, Saludos a todos y gracias por estar sintonizándose acá en el desmadre que tenemos aquí ahorita platicando de los buenos y las malas cosas de los sonidos, en pocas palabras, en inglés los DJs, que, bueno, está evolucionando la música, sí, pero hay muchas cosas que también nos habla de lo bueno que han hecho ellos. Uno de ellos es Sonido La Changa, que ha estado haciendo muchas cosas para los niños de la calle, que ojalá a ver si puedo encontrar el video para ponérselo en, en el muro de aquí de mi compadre Consama Arturo, para que vean lo que es lo bueno del ambiente sonido, no nada más lo malo, ¿no? Sí, porque obviamente lo que estamos aquí comentando son las cositas que a veces encontramos en el camino, ¿no? Cuando vamos trabajando. Eh, yo he visto, por ejemplo, eh, sonidos que... Pues desafortunadamente han tenido problemas también con, con pandillas o con la gente que los invitó. Mm. Eh, ya nos tocó también a nosotros. Hace hace años, en una fiesta en New Jersey, eh, no sé por qué un señor simplemente tenía ganas de pelear con nosotros. Ah, está tan bonito. No, no y él estaba a juicio. Ay. Me, no, no estoy seguro qué fue lo que pasó. Quiero pensar que la señora, la esposa de este tipo, conocía a uno de mis ayudantes. Oh, o fueron oh, algo. Entonces, eh, el señor desde un principio o sea, Había problemas, había problemas eh, Discutió mucho con ese muchacho No sé qué fue lo que le dijo Porque en sí, él apenas era la primera vez que iba conmigo wow. eh, y, Pero después ya Él se volteó contra mí Diciéndome que no, que, que, que yo traía a él y, y a mí qué me importa, yo no sé cuáles son sus problemas o sea, uh -huh. o sea, tú me estás diciendo que tú tienes problemas Con otra persona y por eso yo no lo voy a contratar Para que me ayude Estás loco, yo ni te conozco a ti además no. Que me contrató, son los de la fiesta Tú vienes aquí de invitado, yo no sé ni quién eres no, pues que nos salimos para afuera porque estamos cagando. No, que se agarran a fregadazos. Oh my god, llegaron hasta ese punto. ¿no? Sí, no, los no, no, no, dos muchachos. Bueno, mejor me cae yo yo porque si no fue una blanca palomita tampoco que digamos. No, espérate, pero el problema es de que, por ejemplo, él se le va a golpes a, a mi amigo. Pero él pensaba que pues iba solamente a ser por, por pegarle. El muchacho pues no, no se defendió porque solamente le. No, no sé, no quería problemas. Eh. Pero estaba otro. ¿Y ese sí? No, ese sí que le pone ¡Oh, no, Madriza. Pero le dio hasta para llevar. Joven. Y, y la, la señora ahí sí ya lo estaba defendiendo. Ahora, te digo otra cosa. Y eso, yo ahí me di cuenta que los policías no están ahí para ayudarte, carnal. Había un carro de policía cruzar la calle y vieron cómo este cacheteó primero al otro muchacho. Uh -huh. Y como el otro fue y le puso una. Pero buena, no, pero, O sea, es que también tienes que ver el color de la, de la piel. Espérate, espérate, espérate el, el chamaco este el que estaba de broncudo junto con, con su esposa, uh -huh. estaba tiradito en posición fetal, gritando como si fuera niño chiquito. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya, y yo, ya estaba dos y con. ¿Qué No, que no. Que querías problemas. Oh, párate pues, defiendes uno contra uno, no te están uh -huh. echando un montón ni nada. Wow. Yo dije, pues, también la señora se va a meter. A <risa> lo, lo, no, espérate, lo trata de levantar y ese güey la jala, se caen los dos, se revoltean Ahora, sale la policía del carro. Oh, God. Y dice, mente chapreto, lo levantó la policía. Vámonos. Por güey. Porque los policías vieron que él estaba provocándonos a nosotros. Entonces dejaron que se agarraran a frenadazos sí. hasta que terminara y chingada que empezó. Exactamente. Y dijo el, el, el, el, el policía. Eh, habló conmigo, me dice, nos vamos a llevar, dice, pero no le podemos poner cargos porque ustedes no van a estar aquí a presentarle cargos. Yeah. O sea, quizá le vamos a dar eh, conducta desordenada y lo vamos a dejar ir. Wow. yo, pues está bien. El chiste es que neutralicen el problema. Yeah. No sé quién es, nunca más volví a saber de él y ni no me interesa saber quién es él. Yeah. Pero, como te digo, hablo de mis experiencias no porque quiera dar mi importancia, sino porque he visto otros sonidos. En este caso, estamos trabajando también aquí en New Jersey, por ahí por Pasey. Ah, y se agarran a fregadazos tres roqueros que entraron a esa fiesta que no tienen nada que ver ahí llegaron y empezaron a comer, a beber siguieron tomando y se la hacen de bronca me la quisiera hacer de bronca primero a mí tenía un vaso de, de, de soda uh -huh. y él quería mandar yo, saludos y saludos solamente para él cuando ya no quise trató de empujar el vaso yo lo agarré y lo mandé a la fregada en eso yo terminé mi sed uh -huh. va a empieza el otro sonido van y empieza a empalagar a él también Damn. No, pues que se agarran, mano El problema es que estos güeyes estaban bien pasados Damn. Bien, bien pasados Oye, los del otro sonido eran como 10. Ah. Se agarraron con los 3 y no podían mm. Y deja, diga, el, el, el vato este, un vato que esté doble Cosita ahí, flaquito y... Los cachetazos y vámonos Pero estaba, como estaba bien pasado, pues estaba invencible Oye bien, llega la policía uh -oh. Llega la policía, eran como las 6 de la tarde toda La gente estaba llegando la fiesta apenas había empezado. Llega la policía... ...y lo intenta agarrar... ...y le pone de fregadazos... ...a la mujer policía. ¡Oh, no! Oh. ¿Para qué, mano? Cuando vimos que le empezó a pegar a la mujer... ...pues ya nos metimos todos... ...porque es una... ...primera es mujer... El segundo es policía. Si ¿Sí ese güey desarma a la mujer policía, That's considered murder with a deadly weapon, ¿no? No, no, puede dar a todos. <risa> Olvídate que, que bueno, si le toca a ella, bueno, pues su trabajo es peligroso. Pero y si empieza a repartirnos a todos, no. no la porra, no, porra no, para I, que para Ahí nadie salva. No. Por eso, ya que nos aventamos todos, que no, no le pegamos ni nada, solamente que lo agarramos, lo tenemos al piso. Cuando llegan más policías, porque ella llamó por radio para decir que le habían pegado. ¡Ande, güey! La policía está tirada allá y nosotros tenemos este güey aquí. ¡No, hombre! Que llegan llegan todo... macanazos, ¿no? Eh, pf, ah, van a pedir permiso. Uh, no. Llegaron a golpear a mí. Cuando yo vi que venían la policía, los agarraron de un todos para atrás. Y, yo, pues, eh, wey, pues, <risa> y más allá de sus rumbo, o sea, ya agarran hey. a todos, ¿eh? Porque cuando nosotros andábamos allá con, con este, andábamos los allá en el uh, Bingo Home, Ajá. Y en ese tiempo, pues, este, las cosas estaban... Estaban feas, ¿Ale? estaban feas y este se agarraban a fregadazos y se iban contra nosotros porque pensaban que nosotros andábamos con ellos. En una que sí conocemos que fuimos al baño y ahí entrando fu, fu, fu, fu. habían caído dos y, y empezaron con sus cosas. y Es como que una manada de repente te llevó para atrás y vámonos, cabrón. No. Mira, Hubo un tiempo donde la gente ya no quería contratar sonidos a sus fiestas Porque se sabía eh. Que los sonidos traían pandillas yeah. No traían, atraían yeah. las pandillas eh, y, y vaya, te decían Oye, mira, este Los muchachos con los que vienes son de pandillas No, no, ninguno de ellos es pandillero No, no tengo nada en contra de los pandilleros Pero simplemente no comparto su ambiente yeah. en, en, en, en mi juventud creo que eh, pues me asocié por ahí con alguien allá en mi pueblo, pero vi que eso era una tontería y simplemente lo dejé de hacer, porque no era para mí. Eh, ahora, en este caso, cuando todos se le fueron encima este, a esta mujer, te digo, nos metimos a, a, pues a defenderla y no tanto a defenderla, porque si le quitan la pistola, todos nos va a tocar. Entonces, cuando llegó la policía, pues obviamente pararon la fiesta, pararon la fiesta y no, hombre, le, le pusieron una... Una zapatería se compa, que si quedó bien sería un milagro. <risa> no, sí, porque imagínate, llegaron como, sin mentir, como 20 o 30, 20, 30 policías. Bien. Y lo tratas tirata ensangrentado de la nariz. No, pues lo, lo agarran, no, olvídate, cuando aparecieron perros, entonces, lo agarraron, lo azotaron, lo jalonearon, tal, bañado en sangre, el chamaco y todo. Pero digo yo, bueno, estaba de caliente también. Ya, pero yo, yo no me entiendo, ¿Qué, ¿cuál es el punto de meterse tanta... Estupidez Si Ahora claro, bueno, otra cosa Algo que yo no había visto hace mucho tiempo eh, Hace poco fui a un baile aquí en New Jersey mm. Y vi las pandillas ahí haciendo señas Y tirando barrio y tanta pa... Los que me Güey, o sea, no han aprendido nada viendo las experiencias de otras personas En mi juventud Me tocó ver un montón de personas Que la mataban a fregadazos en los bailes yo y no, bueno no, no, no vamos a exagerar, pero me tocaron los, En estos 20 años que han dado en el sonido, yo creo que sí me ha tocado ver unas 3, 4 personas que las han matado en los bailes, o saliendo. ¿Eh? Y, y digo yo, ok, ¿por qué se tienen tanto cabrón hoy entre pandillas? ¿Qué es lo que se hicieron uno contra el otro? Y el último es, es el, entre los, los mismos paisas. ¿no? Pues sí, o sea, entre paisas, pues. O sea, como por qué estamos peleando, cuál es el problema, qué... Eh, no, no he podido entender eso. Deja, yo conozco gente que son del mismo pueblo y andan en diferentes pandillas. Y se están matando. Y se están Bien, bueno, No sé. Como te digo, no sé cuál sea el problema. Ahora, vaya, los que andan ahorita aquí en, en, eso, en las pandillas, nomás, si alguien de ustedes está escuchando, digan, les pregunto algo. ¿Qué ganan? ¿No les es suficiente ver cuánta persona está en la cárcel? Conozco gente. Que me conocían cuando andaba en el sol en los principios. Está en la cárcel para hacer 30, 40 años. Mejor life. Un cuate va a estar haciendo 45 años. Y ¿sabes qué fue lo peor? Que él y otros dos amigos intentaron asaltar a alguien. Pero el que iba a la víctima, que iban a asaltar, le salió karateca ¡Ande, güey! Y les zapastó una madriza a los tres, desarmó a uno y los picó. Los picó a los tres. Dos se fueron y el que sobrevivió... Le echaron la culpa de todo. Y ahí está. Y ahora va a ser 45 Andere. años. Va a ir a ser 45. A los 18 años se entró a la cárcel. De... ¿Va a salir a los 48? No. Dijiste 30, ¿no? 45, 45 oh, años no, de cárcel. No, previere, no, no, no, no. ya, abuelito. Ni sé si va a ser abuelito o no. Ancien. Pues si sobrevive a los 45 años allá adentro, cuando salga, pues ya ni va a poder tener nietos, pues, no, o hijos, digo, no, no, pues ya va a estar rojo. Ya, ¿no? ya, O sea, ¿cuál es el punto de echar a perder tu vida completa? La pandilla se ya ni existe. Y ellos ahí adentro, ¿no? Pues, eh, digo, bueno, eh, ese día que estaba mirando cómo están ahí, ya la seguridad ya los rodeó y todo. digo, wow, o sea, de verdad, yo pensé que ya esto se iba componiendo. Porque, por ejemplo, en Nueva York ya no se ve mucho eso. Lo llegas a encontrar, pero, eh, ¿cómo te diré? Como que ya no con la fuerza que andaban antes. Antes andaban muy descontrolados. Uh -huh. Andaban muy descontrolados porque, pues, en cierta forma, pues, sentían que tenían... Pues la libertad, porque es, ah, yo hago ahorita algo aquí, me agarro, me deportan y me regreso mañana, o sea no pasa nada. Antes era más fácil regresar. No oh, claro. Ahora, una de las razones por las cuales no pueden deportarlos porque son nacidos acá. Oh, yeah. Entonces les digo, güey, ¿para qué andan buscando bronca? ¿Para qué se van a meter en problemas si no se van a poder dar a la fuga? O para qué se quieren andar dando a la fuga, para qué tienen que andarse escondiendo. Uh -huh. Si tan bonito es cuando vas a un baile, vas a otro, vas por todas partes y no tienes problema con nadie. Uh -huh. Pero bueno, eso es algo que también afecta, afectó mucho a los sonidos. De hecho, pandillas en Nueva York mataron un par de sonidos allá. Pero esa no me la sabía. Supe de uno que lo mataron porque se puso el nombre de una pandilla. ¡Wow! Y no era tanto el nombre de la pandilla, sino que era el nombre de una canción. Oh, ¡Wow! Y por tener ese nombre, llegó a un barrio que ahí no, los, que no querían esa pandilla y lo mataron. Pensaban que iba con poner... él. Ya. ¡Wow! Ahora, no sé si es que él estaba asociado con ellos o no, pero lo mataron por eso. Sí. ¿Eh? Sonidos, que yo los llegué a ver cómo los golpeaban, porque pues mandaron un saludo en un barrio que no debieron haberlo mandado. Y en ese punto yo les dije, güey, ¿qué es tu barrio? Que mi barrio, que aquí, que yo controlo. Güey, si ni papeles tienes, güey, ¿qué estás hablando? O sea, ¿dónde está la lógica de lo que estás diciendo? ¿En serio? No, yo, yo te lo digo porque, como te voy a repetir, yo no fui una blanca palomita también. Ay, ay, ¿Cuántos años sí. fuiste a, a la grande? No, no, no, yo... Este... ¡Ah, es que te la pague, o sea, es, No, sí. yo tengo amigos que están en Rapazalde. No, no, no, no. ¿Sabes qué es lo más bonito? Cuando haces cosas malas Uf. y no te descubren. No, ¿qué pasó, güey? A mí como se me mancan la madre, como se que me llevan por la culpa de otros güeyes. No, es que mira, eh, yo digo una cosa, si tú eras un criminal, o quieres dedicarte a la vida criminal. Oh, yeah. Pero la primera que haces un delito, te agarran. Sales otra vez y te agarran. Güey, no sirves para eso. Dedícate a otra cosa. ¿Por yeah. Porque hay gente que ha cometido delitos, ha hecho cosas malas y nunca lo han descubierto. Nunca ha ido preso. Wow. Pero si a ti te agarran a la primera, te agarran las dos veces. eres güey para eso. No sirves. Uh -huh. Mejor haz otra cosa que. Escucha? que no... ¿Estás escuchando Peña Nieto? <risa> Nombre, no, ni para allá porque no Eso sí, es aquí, parte! aparte. Bueno, déjame mando aquí un saludo para Sonido Ternura de mi compadre Fabián Mello. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estamos? Eh, muy buenas tardes, gracias por estar por ahí en sintonía. Y bueno, eh, estamos hablando del de ambiente sonidero porque es algo que nos concierne aquí a, a los dos, eh, a Mario y a mí, pero. Eh, me gustaría ahí en los comentarios, platíqueme, ¿cuáles son sus experiencias? Ya sea con, en un baile donde hubo problemas con pandillas... Hablen eh, eh, de, de los dueños de la fiesta... En este caso hablamos de un familiar, de uno que me contrató y... No sé por qué quiso bronca con nosotros... Al final, todo pasó... No, espera, torta que me haces recordar... Espérame, espérame, espérame, porque si no se me olvida... Uy. Mira, este cuate, todo pasó... Buscó bronca... Le echó a perder la, la, la fiesta a la familia... Porque obviamente, tal problema, yo paré la música y dije, vámonos ya, porque este güey qué pena O sea, ya hablé con los señores y como que le tenían miedo, no sé. Yeah. Salimos, le ponen su revolquiza. Oye, el, el compa que se le fue encima lo dobló de una manera que el ser humano no está supuesto a doblarse así. ¡Tayo! O sea, para atrás. Ay. Eh, entonces dije, ese güey mínimo una vértebra ahí se le no, hernió man. o algo. O sea, yeah. ¿una No, creo. no, no, de verdad, porque lo dobló y te digo, el cuerpo humano no está supuesto a hablarse así. Yeah. Los sacudió, les dio sus fregadas en el piso, y tú se lo llevan preso. ¿Por? ¿Qué ganó? <risa> a danger. <risa> pues si él le hizo lo que quería, pues, ahora te digo otra cosa. El compa ese, él se quedó, él ya nos quiso venir con nosotros. Damn. Dice que él vivía por allá. Sí. Entonces, por eso te digo que a lo mejor ellos tenían algo. Mm. Ahora, ese vato se va preso la esposa se queda. Yep. Mi cuate también se quedó. ¿Tú ves? ¿Hacia dónde voy yo? Algo, algo, algo. Si sí, sí, sí, ellos se quedaron los dos solitos, el otro bato se fue a la cárcel. Yep. A lo mejor hasta la señora lo estaba echando a pelear para que... ¡Aguien murió calentito <risa> y el otro no! El otro no iba con mandinga. <risa> o sea, si, si te pones a pensar, te dices. Creo que esto ya estaba más que yeah, más Ya planeado. Ya, ya, o sea, ya. ya. ya, ya, ya. Eh, eh, y la señora andaba así toda como que con ganas de que sí, que su marido peleara. Digo, Yo creo que hasta a la señora le convenía, ¿no? Ya. Que, que, que se pelea este güey, salió en la cárcel. Ahí sí, está sí, el otro. El otro. Bueno, no sé. Es una suposición que yo hago, no estoy seguro. Pero... No. Eh, existe una gran posibilidad de que eso haya pasado. Ya. Yo <ríe> no digo, ahí están ya los dos, ¿no? Bueno. ahí dejar. es uno y uno juntos. Ahí lo, lo vas a dejar. Uno uno no vas a dejar. ¿Qué, ¿Qué es lo que te diciendo? no. Que es, es cosa más, bien triste también lo que, lo que pasa así en el, en el ambiente, ¿no? Que no sé si tú te acuerdas que hubo un buen tiempo en donde estaban deshaciendo los bailes. ¿Deshaciendo? Ay, los eventos. ¿Cómo deshaciendo? Entonces, entraba la gente y empezaban a agarrarse a pegadazos. O, oh, espérate, no les gustaba lo que estaban tocando y empezaban a deshacer cosas del escenario. Pues, no me tocó ver eso a mí. Yo lo que te digo que sí me tocó ver es que les pegaron a los sonidos porque mandaron un, un saludo equivocado a, a la pandilla que no debería de haber mandado el saludo eh, Me tocó ver también pues cómo se agarraban entre pandillas Bueno, a mí este baile fue cuando vino este Los Ángeles Azules con Cañaveral Allá en um, Queens Ok En la cartelera ellos iban a cerrar, iba a ser este Los Ángeles Azules Pero antes de eso estaba Cañaveral Algo pasó en donde la gente de ingeniería y tú ya sabes, los promotores empezaron a, a decir No, que yo no, no me gusta cómo se escucha esto Entonces, oh, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, la gente no es tonta Yo sé que muchas de la gente eh, sabe de música Los que nos están viendo ahorita Entonces, ellos iban porque eran Los Ángeles de Azules Claro la, En ese tiempo, yo llevé a mi mamá y a mi papá uh -huh. Porque yo dije, ya, mi pues, papá quiere ir a un baile y cada rato me está diciendo que los lleve, que los lleve. Uh -huh. A mi fortuna, ese día que llegan, estaba bien, cañaveral tocó, toda, eh, empezamos a escuchar esta Declan, clan que ese tiempo andaba con Alberto Pantoja, que un saludo a Alberto Pantoja. ¿Quién es clan? ¡Oye, ya, ya! ¿Te acuerdas quién es? Yo pensé que era el otro, el, el, el que estaba entre el no, rapero, de no, este no, el no, clan no, no, también como no, no, se llama The no. Clan. The <risa> Clan, el grupo de, de cumbia, The Clan. ¿Cómo, que... cómo se llama este, este compa que eh, Clan que? No, pero, no me acuerdo. Me cae bien de ese vato. ¿Es ¿El de el De D Clan o el rapero? No, no, el rapero, el rapero. Ah, ah, ¿no? Yo no, no tengo dicha en conocerlo, <risa> pero. Sí. Era eh, yo también he trabajado muchas canciones de The Clan y la canción que más me gustó fue cuando la hicieron con Alberto Pantoja. Ajá. Que esa canción para mí, yo le empujaba y empujaba a los promotores con los que yo trabajaba Que trajeran a Alfredo Pantoja eh, ¿Qué fue lo que pasó con él? Eh, se dedicó a música religiosa Eso me imaginé yo, porque yo creo que un par de canciones que él sacó antes sí. de volverse ya así a la religión al 100% uh -huh. Eran de, de la religión yeah. y Me recuerdo, porque... Yo dije, ¿de verdad qué pasó con el Pantoja? Pues Sí, sí, no ah, sé. tenía eh, buen ritmo. La, bueno, sí, la, la historia de él está triste, pero es algo que a mí no me gusta hablar porque no, no, no, no, no tengo, no tengo el, el derecho de que claro, claro, de claro, hablar claro. de él, pero su música y su legado que es, bueno. es, para mí, es una música y una nota que él tenía en la voz. Olvídense, olvídense. Entonces, a la historia que yo, donde yo voy es de que empiezan con que no se escucha esto, que no se escucha el otro. Bueno. De repente la gente se da cuenta que ya los ángeles azules volaron. Como ángeles. Sí. Se fueron. Y, y no quisieron no quisieron salir al escenario. Porque no, estaba sonando no, mal el equipo? Supuestamente. Y después salieron que porque no no cosa no el salón no se había llenado. Pero estás hablando de un salón de casi de no. 800, 900 900 no no, no, no te creo. ¿Sabes por qué? No creo que los Ángeles Azules no hayan salido porque no había suficiente gente. Porque yo los vi tocando en el Bronx y Ajá. había tres parejas. En un baile público llegaron tres parejas y los ángeles azules tocaron. Bueno, ahí te va. Ellos se fueron. ¿Y no, ¿y no, iban a no, no les han de haber pagado. Bueno. Es que mira, también hay que ver una cosa. Muchas de las veces cuando el equipo no suena bien, no es culpa del grupo. Porque quien pone el equipo, quien organiza el baile, usualmente pone el equipo. Yeah, y bien. no quieren contratar a un ingeniero bueno. Bueno. Quieren poner ahí a cualquiera que se medio acomoda y, y, y pues no les va a salir bien el audio. A lo que te puedo yo decir de ese día es de que el promotor que los trajo sí, tuvo que pagarle mitad del ticket a toda la gente que, que se quedó. Sí, es mucho. <t> <t> no, Estamos no hablando ni, de Los Ángeles no, no, Azules. No, no, lo que es poquito. No, Todo, no vida, que, que, que cuando salimos atrás porque en ese tiempo tenía, tenía tiempo este acceso al VIP, que salimos para afuera, los camiones que se les habían dado a ellos Vacíos ¿Camiones de qué? De, ¿cómo te puedo decir? De tra transportación ¿A quiénes? A Los Ángeles Azules ¿Estaban vacíos? Estaban vacíos, ya no estaban ahí Ellos ni estaban ahí Ya se habían ido Con, ¿Con quizás otros. ni llegaron Bueno, sí sí llegaron porque estaban en el camarino oh, Ok, ok Lo que pasa es que, mira Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta Porque muchas de las veces El problema también está en los promotores oh, yeah. En los promotores que no quieren pagar No quieren pagar porque hacen bailes públicos cobran la entrada y no quieren pagar. En este caso, como tú estás diciendo, ¿se estaba aquella qué? Yaguarú y Los Ángeles Azules? No, era Cañaveral, no, Cañaveral y Los este, Ángeles Azules eran los que cerraban. Eh, y si el promotor no les está pagando completo, o no les está dando el dinero, no, no se van a subir al escenario. Porque te digo, yo, hasta donde yo sé, Los Ángeles Azules, no importa cuánta gente haya, yo vi el video, yo los vi. Por eso te digo que no creo que ellos hayan ido porque no había buen audio. Ahora te digo otra cosa, incluso hace tiempo, hace como unos cuatro años atrás, me fui a un baile aquí en Brooklyn. Estaba tocando Gerardo Ortiz. Mm. ¡Nambre! No, Cuando decidieron el escenario. El, el, el audio <risa> se escuchaba horrible. Oye, bien, como cinco canciones después que él empezó a tocar, yo me no. salí. No. Te lastimaban los oídos. Eh, y estás bailando y ya no se, se distorsionaba la música. ¿Esa fue la, no audiencia? Audiencia. Esa fue la última vez que vino, ya no he venido para Nueva York, ¿verdad? ¿A poco sí le rompieron el esagüe? No sí, hacerse? ya no... Ah, um, yo no, no... no, ya, no re, ya no regresó, ya no... Yo, yo no, me salí temprano, yo, yo me salí no temprano... Porque, escuchado a él. Este, aparte aquí había acompañado... Yeah. Ay, joder, mira. <risa> no, no, no, no. No, sabes qué, es que de verdad, no me gustó porque estaba sonando muy feo. O sea, digo, no manchen, de verdad no pueden poner un ingeniero. O sea, ¿cuánta gente? Había una fila grandísima, o sea, ese lugar se llenó. Pero sin mentirte, yo creo que sí había unas 8.000 personas ahí. Que... Y dejaron que se... Ah, man, sí. es una pérdida sí. de dinero, pérdida de tiempo, man. Y deja que ese promotor es un promotor que hace bailes masivos y, en la, y la embarró, pues. ¡Wow! ¿Ah? La mayor gente... Mira, cuando yo me fui, es porque yo vi que ya mucha gente se había ido. Ten. Eso, eso es que, que era, yo, Sí, yo, yo que me quedo. O sea, no, me está sonando feo y todo eso. Y como te digo, muchas de las veces también tiene que ver el hecho de que, pues, eh, los promotores no quieren pagar. No. ¿Eh? Eh, yo veo que hacen muchos bailes 20 en, meten 15 sonidos en una noche fácil, fácil. Solamente de ellos van a, a, a cobrar dos o tres. Ya. Yeah. Los demás son para rellenar o por publicidad. Mm -hmm. O algunos incluso hasta pagan por estar en la cartelera. ¿Qué eso no me lo sabía. Oh, sí, había un, unos promotores antes que ya no, ya no trabajan aquí, ya son para otro estado que te llamaban y te decían, oye, este te voy a dar la oportunidad de que seas parte de nuestro. Nuestro equipo. de hecho hay un sonido que estaba, estaba usando el nombre de un sonido famoso en México que viene mucho para acá uh -huh. y ellos lo que hacían es que agarraban contratos como había mucha fiesta también y había pocos sonidos uh -huh. agarraban 3, 4 fiestas por fin de semana y agarraban un sonido como yo en ese entonces que estaba empezando uh -huh. y que pues ya tenía mi equipo y me, me llama un día la señora y me dice, ¿cómo estás Arturo? este mira te estoy llamando porque te voy a ofrecer la oportunidad de tu vida Uy. Ah, caramba, Diego, a ver, más. Mira Vas a ser parte de nuestra empresa De ahora en San, adelante La palabra grande, empresa ajá. De, de ahora en adelante Tú vas a ir a tocar Nosotros te damos las fiestas Tú vas a ir a tocar, te presentas Pero tú no puedes cobrar Yo llego a pagarte Ok y Ok, pero o sea, ¿cómo, cómo vamos a arreglar con el pago pues, <risa> Yo tengo mi propio, en entonces mi propio transporte y eh, pues obviamente tengo que pagarlas a los muchachos y todo. Mira, nosotros, por ser tu parte de nuestra empresa, te vamos a dar $150 por fiesta. Dije, ok, qué me va a poner el equipo? No, pues tú tienes que llevar tus cosas, pues ¿cómo? O sea, ¿usted quiere que yo ponga mis cosas, mi transporte, el pago de mis muchachos, mi desvelada, mi trabajo, y todavía dice usted que me va a pagar $150 porque usted va a ir a cobrar? no. Pues mira, ellos hicieron esa tranza por mucho tiempo y, y estafaron a muchas personas porque pues agarraban los contratos y no mandaban sonidos. Imagínate, la fiesta no, no, no, no llega a nadie. <risa> ¿Qué pasaba? Que pues obviamente la gente se molestaba. ¿Mm? Se compa se tuvo que salirse del ambiente solidero y anda, no me acuerdo por dónde, me dijeron que andaba venido tacos o algo wow. así. Wow. Pero digo, cuando pude haber hecho mucho billete en esto, ¿Tú lo hacen por tranzas, por tranzas, pues ahora andan dando pena por otra parte. Oh, yeah. Es lo y, malo, y, y es lo malo, o sea, si tú estás viviendo de eso, carnal, o sea, como para qué vas a estafar a la gente, te estás yeah. dando mal nombre. Comes ahorita, pero ¿y mañana? ¿Después qué? ¿Ahí te vas a quedar? Exactamente. es una tontería que en realidad no, te, no, te, no tienes necesidad? En, en lo absoluto. Pero bueno, hay, hay gente que piensa que con robar ahorita, no, no, no piensan en el futuro. Ah. Pero bueno, esa es otra de las, de las cositas que, que obviamente eh, son cosas negativas en la mente sonido. Ah. Yo creo que tiene... Más negativas que... Ahora, momentos. ahora, ahora te, voy, te voy a preguntar una cosa, te voy a preguntar una cosa. Eh, me imagino que como estás todavía empapado lo que vienen siendo los sonidos, te has dado cuenta quién está lucrando muchísimo en estos momentos con los sonidos. Yes. ¿Quién? No voy a decir nombres. No digas nombres, pero di... Eh, ¿Cultura? ¿Raza? ¿Mexicana? No. <risa> no. Ahí usted me va a disculpar, pero no. No, yo, yo ahí sí no me voy a meter porque tengo muchas amistades que hacen eso. Mira. Ah, bueno, sí. Hay que tener cuidado con él. Mira. Yo he notado que en quien ahorita está lucrando un montón. Son las compañías chinas. Oh, yeah. Micrófono acá, bocinas acá. <risa> Luces. Luces. Pantallas de video. Iluminación. Son lo que más en están yeah. Mira, yo he comprado mis máquinas acá chispas. Las compré allá en, este, en, en China. Compraba yo antes este más aparatos, los tenía aquí, los vendía yo. Los vendía yo. Eh, me llegaron a ofrecer ellos, me dicen, ¿sabes qué onda? ¿Quieres ser nuestro vendedor allá? Describir ven para acá, sí, wow. ven para acá. Nosotros te recogemos del aeropuerto, te ponemos un hotel, vienes, ves nuestra factoría y, y firmamos un contrato yeah, para trabajar. ¿Y qué la factoría? Oh, uh -huh. el problema es este. Tú sabes que tenía un contacto, la gente ahorita duda en ellos para mandar su dinero. Pero teniendo a alguien que está aquí, aquí. y que sabe que, que lo conozcan, que sabe que no va a ser una tranza, pues obviamente se van a ir con él. Oh, yeah. Ellos les conviene, ellos hasta te pagan el boleto de avión porque vayas. Así aseguran un vendedor aquí. Damn. Sobre todo, loco. es un, un, un, un paisano que anda en este ambiente, que conoce de este ambiente. Por eso ellos lo hacen así. Eh, pantallas de video, estructuras, todo todo lo Oye, que, tú decías, para que lo a, allá. Ahora sí, hay, muchos sonidos tienen las pantallas de meme a huevo, like, dude, <risa> yo, What the hell? Antes <risa> ni una pinche pantallita metían. No, y ahora está bien. Ahora hasta en el piso, hasta ¿Eh? como parece que estás con en una pinche nube. Sí, la, ya venden el, el piso alumbrado. La las pistas de uh, baile ya uh, las, uh, las uh, venden en uh, la red. Qué va a ser próximamente 4K. Ya. Yeah. Oh, no y están haciendo no me acuerdo cómo es que se llaman estos que son como cuadros. Um, no, um, son cuatro aspas. A ah, chinga. Dan vuelta y cuando dan vuelta crean imágenes. Oh, the Blooming Project. Oops. Ah, no me acuerdo cómo es que se llama. No, no, no, no. <risa> Eso. No, no se puede decir. Que ya <risa> ah, ya crean imágenes en tercera dimensión. Yeah. Y se ven, se mueven y todo bailan y todo. O sea, eh, esto está evolucionando bastante. Oye, los robots. No, me digas eso. Sí, sí. ¿Mi compa este, el Acron? ¿Acron o Acron? ¿Cómo se dice? Acron. Acron. Yeah. Pero en español, ¿cómo se diría? Acron. Acron. Acron. Acron. <risa> Oye, No y, y, y otra de las cosas. Hay que reconocer eso también. Mira, le pregunto a un compa. Oye, güey, ¿cómo se llama la, el, el, el líquido que le ponen al tanque para cuando van a los bailes y echan... ¿Es una smog? No, no es humo. ¡Ah, chinga! Es, este, hielo seco. Oh, Entonces yo les pregunté a dos o tres, nadie me quiso decir, oh, es que yo no sé, el que lo compra es otro compa. Oye. oh, yeah. le, le pongo, oh eh, ya se me olvidó, ahí después cuando me mejor te digo. Ok, le llamo a otro compa. Uh, no sé, déjame preguntar y yo te digo. Mm. Ok. Mira, le llamé a mi a, a, a, a la, le escribe a la cronio, oye carnal, una pregunta. ¿Dónde puedo conseguir yo el esto? Mira, me explicó dónde, me dijo qué era lo que yo necesitaba yo, de cuántas libras el tanque. ¿Qué manguera? O sea, todo. Te, me dio todos los detalles, cara. Ya. Yeah. El problema es, como te digo, hay gente que sabe, pero no te quiere decir. Mm -hmm. Este compa, y, y hay que reconocerle eso. O sea, eh, tiene, y por eso tiene tanta chamba. Trae That's como, no, no sé como cuántos robots ya trae, trae como 20, cara. Hola. Que de vez en cuando me pongo a pensar, digo, ¿te que, quieres poner ahí adentro? No, no, no, no. <risas> digo, que, que, ¿Qué, ¿Qué harían los, los gabachos que vean que por la quinta avenida pasan corriendo 20 robots? ¡Chingue su ¡Sin decir nada! Sí, sí. Solamente Ay, vienen los estos... Transformers! <risas> Oye, o sea... Pero, no, y, y, y lo chido cuando los, los forman así todos, ahí están. Ah, y, y los ve... Yo, o sea, yo, yo creo que yo, en bueno, mi opinión, yo creo que para mí eso de los robots ya, eso ya es, es, es... Es más show de lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que, nuevamente... Si esto va evolucionando, tienes que hacer cosas nuevas y diferentes. Lo, lo, lo, los únicos lugares que yo veía eso, pasar eso, es cuando hacían la, la este, onda sonidera ahí en el Zócalo, con Audi Mex, que en... Tenían en México, uh -huh. que hacían su este su show de, de, de cosa, ballet, uh -huh. ciertos sonidos, porque yo ya no he visto que hagan ese esos ballets que hacían los sonidos cuando se presentaban, pero en un auditorio grande. Uh -huh. eso era la única vez que yo lo veía. Pero ahora veo que lo hacen en esta fiesta, que lo hacen yeah. en esta fiesta, que lo hacen en otra fiesta, que esto y el otro. Entonces, es, es que mira, por ejemplo, eh, ahorita, gracias a Dios, vamos a empezar a trabajar bien con el sonido a partir de, de mayo. Uh -huh. Tenemos ya trabajo suficiente para terminar el año. Pero, ¿cómo te diré? El punto es de que no puedo presentar un show... Este mes y presentar el mismo el próximo mes. It up. ¿Por qué? Porque muchas de estas fiestas son con familiares de que, que voy a trabajar en mayo, voy a trabajar con ellos en junio también, y otra vez en septiembre. Y si ven pan con lo mismo, bueno, es una... por eso es que siempre hay que hacer algo diferente. Yeah. ¿Eh? Hay que hacer siempre algo diferente. Y como te digo, o sea, muchas de las veces las personas se, se meten en este ambiente solamente porque piensan que hay dinero. Si sí hay dinero, pero si lo saben. Pero hay que saberlo administrar. Exacto. Y hay que hacerlo de la manera correcta. No. Piensan que se van a meter a hacer dinero, invierten unos 50, 80 mil dólares en su equipo. Perfecto, tiene un, un equipo muy bonito. No lo van a poder usar dentro de los salones porque es muy grande, es muy poderoso. ¿Ve? Y auditorios grandes aquí casi no hay muchos. Yeah, y, y, y eso tienes verdad, eso es verdad. Porque cuando un día que yo contraté a sonido castellano, de los castellano castellanos, este, que bajaron a New Jersey, ellos venían con todo. Entonces... El salón no los dejó meter todo lo que ellos querían meter, entonces, uh -huh. cuando uno... Porque yo ya los había visto ellos hacer su show en Nueva York, uh -huh. yo ya sabía, entonces cuando me dijeron a mí, contrátalos para acá porque necesitamos un sonido, en ese tiempo no había tantos sonidos locales ahí en el donde yo soy originalmente. Uh -huh. Cuando dejaron eh, que llegué a, a chequear el soundtrack. Y les digo, Oye, ¿y lo demás? No, es que el dueño no nos dejó meter consejos las cosas, digan, nah, entonces. Mira, mira, mira, lo que pasa en una ocasión. Me contratan para trabajar para allá por este por Putzay, en un restaurante argentino. Huh. Eh, pues yo llego con mis, mis leñas, pues. Llego ahí y empiezo a instalar. No hombre, ¿para qué? Vienen los dueños. Oh oh. Pero, vaya, te ven con asco. Salte de aquí. ¿Cómo te atreves a meter esas bocinotas aquí? Se le dijo al que te contrató que solamente puedes meter bocinas de 10 pulgadas. Y le digo, señor, pero es que no tengo bocina de 10 pulgadas. Traje este equipo, pero le voy a bajar un poquito de volumen. Wow. No le voy a subir volumen. No, no. Mira, mi hijo es ingeniero en el Madison School claro, Garden. Y él claro. sabe de todo esto. Y si él dice... Y dije, ah No, ya, ya salió uno de esos. Y okay ok, entonces... Pues que pues hay que esperar que llegue el que me contrató, porque yo no, simplemente no me puedo ir. Yeah. En ese entonces todavía no había celulares. Y si sí había, pero no todos traíamos uno. Estoy hablando por ahí yo dos yo creo. Que... ¿No te pusieron un bipe? No, yo tenía mis celulares del 97. Pero el don no tenía. Esperando allá que ya llega el don y pues decimos que no nos dejan entrar. Pues para eso corrieron a buscar otro lugar, trajeron unas bocitas pequeñitas, y vino un muchacho y ya fue el que tocó. Yo me fui y me lo toqué pero te pagaron sí no es que me tuvieron que pagar porque ya no fue culpa mía ya fue la y, y y los señores no y deja que lo más gacho es que como que esa ojalá y estén todavía juntos esos señores eh porque también ese día el señor fue a cortar el pelo para que se viera a casar <risa> y que se lo cortan mal tuvo que cortarse el pelo pelón porque se, <risa> se lo hicieron mal ¡Wow! no, y cuando llegó llegó a la fiesta no y no me digo, estás pelón, ¿qué te pasó? <risa> ¿Qué tal le dijiste? Estás pelón. No, pues sí, me dice, nada, dice, fui a cortarme el pelo, dice, y una desgraciada me hizo así mi cabeza. Sí. Me convirtió en cortar pelón. Digo, wow. Ah, wow. Digo, bueno. Y llega y luego los ojos no dejan de entrar. Sí. Este es, no es el novio. <risa> no, yo, yo creo que ellos nunca volvieron, los, esos argentinos nunca volvieron a, a, a rentar el salón o nadie más se los quiso volver a rentar. Wow. No estoy seguro si es que el señor que lo contrató. Trabajaba para ellos o los conocía, pero hey, eso que me viene a presumir que su hijo trabaja en el Madison Square Garden y que él es ingeniero de audio y que él sabe de eso. Y digo, ok, perfecto, pero no es el Madison Square Garden, no, es como para 50 personas su saloncito. O sea, eh, y, y, y, ¿Y, y ¿sabe lo, lo gracioso de todo eso de que te apuesto que ha habido o hay países que están trabajando en Madison Square Garden yeah. que saben más de lo que la gente piensa. Mira eh, en el Club Exit. Yeah. Un muchacho que hace eventos de rock and roll Ya por muchos años eh, Lo conozco también desde, uf, por el 98 Este Me dijo en una ocasión Como yo sabía manejar las luces Me que ¿sabes qué? Voy a traer al tri Pero necesito un ingeniero de iluminación Porque su ingeniero parece que no va a poder venir uh. Digo, pues Yo me doy idea más o menos de los controles Digo, si quieres pues yo te echo la mano uh -huh. Digo, Ok, sí, ya llegamos allá Fue en el club en el que está si no me acuerdo, la 48 y 11 Avenida, en Manhattan. Mm. No me recuerdo bien. El chiste es que llegamos allá, el control de luces está hasta arriba. Yo me subo, empiezo a mover. ¿Eso no fue por Webster Hall? No sé, no sé ni siquiera dónde sea Webster Hall. ¿Cómo? El chiste es que se presentó ahí el tri. Ajá. Pues yo llego y empiezo a hacer mis escenas, más o menos, como me había acordado que yo, yo las había manejado. No, pues ya, cuando me llega el ingeniero del tri. Y me dice, ¿qué tal? No, ya hice estas, estas. No, mira, es para que se vea mejor así. Uh, y no, pues que o sea otra cosa. O sea, de él, de eso vive, a eso se dedica exclusivamente. Él sabe. Uh -huh. Mira, y, y a poco me dijo, pues, vete para allá, yo lo voy a hacer. Al contrario, dice, mira, este, para que se vea más chido, le abres aquí, te acomodas acá. Me enseñó perfectamente. y un compa, que lo traen específicamente de México, para que venga a trabajar, para eso, para las luces. Ajá. Uh -huh. Y no está de que envidioso, de que, no, vete para allá yo lo hago. Es que ahí... ahí donde, que te están tapando así. No, no, no, <risas> piensas, no es que ahí, se, ahí es donde se ve la, ¿cómo se puede decir? La, la humildad de la gente. Yeah. Que si ellos te están echando la mano y te están enseñando cómo hacer las cosas mejor, no ¿por qué decir no? Al contrario, darle las gracias que te están enseñando. Ahora, como te digo, el, el punto es de que... Hay un dicho que lo usan mucho los americanos que más consigues con miel que con limón. Oh, yeah. ¿Eh? Porque, vaya, él viene y me dice que lo se va a hacer de manera diferente. Yo estoy en ese momento en también todavía aprendiendo. Lo sabía yo sí. hacer, pero no al 100%. Cuando él vino y me enseñó cómo se hace, ah, no. Pues, ya, la agarraste Ah, Ahora, poco, ¿no? ahora eh, ahí es donde yo me estaba equivocando. Ahí está. Pero te digo, o sea, es gente que sí te ayuda. Exactamente. Ahora, el, el, el... me empiezo a presumir que no, que, que, que su hijo traga... ¿Y qué? O sea... Sí, yo un... creo que cuando, una, cuando uno se pone las pilas a, a hacer algo que quiere, creo que hasta le sale mejor que... No, claro, y el punto es este, o sea, no es que iba a, a subirle todo el volumen a las ah, bocinas. No. Yo le dije, voy a trabajar un poquito volumen. Pero no, ellos querían a fuerza que la bocina fuera de 10 pulgadas. <risa> si la bocina es de 10 pulgadas, pues, de su tamaño va a ser la bocinita? <risa> <risa> No se va a ir mucho. O oh, es que no quieren que temblar. Pero bueno. Oh, eh, es, cositas que uno, que uno anda encontrando por ahí. Pero bueno. No, no sé, ahora sí que tienes. Parece que tenías por ahí mensajes. Oh, sí, mensajes? no, mira. Tengo saludos para Sonido de León, ahí de New Brunswick. Este, la nena guerrera que todavía no, no se ha ido con San Marcelo a otra vez con mi esposa. Yo no sé por qué, pero saludos. <ríe> a mi compadre, este. El, no le preguntes <ríe> A mi compadre, con Miguel Pérez, hey, este, este fin de semana van a ver el Super Bowl a quién le va a Kansas City o a las Philadelphia Eagles. Ay, yo pedí que esta semana va a haber ah. carros calentitos allá en la casa. Oye, el otro. Oh, no, ¿sabes qué? Ahorita que estamos aquí, que déjale, voy a hacer promoción a mi esposa. Va a vender viria para Super Bowl Sunday. Mm. So, si quieren, con va a ser parte de eso. Güey, bueno, ¿pero qué no sale, sale, sale la birria? Uh, papá. No, Entonces, no, con, para, garba, con garbanzos. Para el próximo lunes, no, no. Dile no, no, tu esposa no, no, que me mande. Si le sobra una orden, que me la mande. Yo, yo la pago, no hay problema. Bueno, pero quiero probarla. Ella está con Porque si la recomendamos, el pues, ratito papá, dice la gente es que pasó No, hasta hoy, hasta hoy. Nadie ha hecho complaints. Nadie, nadie. nadie. Los va bloqueando de no, Facebook. No, no, no. <risa> eh, es que digo. Pss. Es que eh, la y yo creo que eso de repente salió de, de, de nada. Y ahorita ya la birria es everywhere yeah. Entonces yo creo que cada persona Tiene su preferencia cómo se hace Mi esposa si sí te digo Ella es amante de la cocina Ella se dedica a algo y cuando lo hace Hasta ella misma se imagina chingado, sé cocinar No, espérate, ahorita que estás hablando de eso mira Había un lugar ahí en, en la Roosevelt Que yo iba yo y me comí mis taquitos de birria cons, consomé y todo uh -huh. Un día fui para allá De hecho uno de los partidos de, de fútbol ahora Ajá uh -huh. Chingatole, ¿estuvo viendo fútbol? Ya, yo solamente veo fútbol cuando es la selección mexicana Porque representa a nuestro país Y a veces la americana porque estamos aquí, ¿qué chido. Hey, what's up, Larry Hawkins Hey, I'm still waiting for Heiko for you to tell me when you're going to bring those big helmets Remember, this weekend, Philadelphia Eagles Against Kansas City Chiefs So you better not start hating ¿Qué decías? ¿Qué dijo? ¿Qué? Paré por francés No, la gente se me olvidó de los tacos allá en la Oh, Colombia. que sí, es que a veces cuando usas mucho ah, la, la memoria como que te empieza a fallar. Bueno, bueno. no. Bueno. Y, y, y quiero darles, darles este tip a todas las personas que son emprendedoras que están empezando con su negocio, especialmente si a ustedes les gusta mezclar bebidas. Son mixologists. Se, se les llaman bartenders, yeah. pero es que les ponen así fancy y les dicen mixologists. Yeah, fancy, yeah. Ok. Viene y me dice uno de los muchachos que estaba trabajando de meseros, me dice, hey. Este, ella sabe hacer unos, unos um, bulldogs Pero oh. bien, bien ricos Yo bulldogs solamente los he tomado En un restaurante de cadena Gran nacional bebé. Dije, ok, que me haga uno sí no, viene con su chelita y todo Su tequilita y todo órale Oye, Zahara, por eso es una pinche Michelada No, viene, o sea el, el problema es que si es un trago dulce Por favor, mixólogos, mixólogos Que me están escuchando Si es un trago dulce a la botella de cerveza, para que no se vacíe y no se, Ay, se llene mucho el, el, el vaso o la copa, Ajá. se le pone una cerecita para que vaya saliendo la cerveza de a poquitos. Okay. ¡Jamás! ¡Escúchenme! ¡Jamás! Se le pone un pedazo de limón. ¡Chinges! No, ¡Jamás! Porque el bulldog es un trago dulce. Mm. Tú le pones el limón ah. para que tape la cerveza y no se riegue mucho. Eso hace que la bebida se amargue. Oh, that's nasty, man. Y eso sabe horrible. Por favor, mixólogos que me están escuchando, no hagan esa porquería. La verdad. Mira, cuando él me yo Yo leí el trago, lo sentí hace un poquito... Arreglado. ¿Amargo? Está medio amargo. Dijo okay, que a lo mejor... Eh, mucho tequila o lo que sea, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero bueno, pues, si está el vasito, todavía no lo se lo he echado. Se lo he echado. Digo, a lo mejor con esta garra más sabor. No, más amargo se puso. Ah. Porque como lo mezclé, lo amargo, pues ya se mezcló con todo. Wow. Ni me no le di ni la mitad. Deño. Y viene y me dice, oh no, le digo, jefe, le digo, es que el trago está amargo. No, ¿cómo crees? Si ella es bien profesional, ella es bartender como 200 años, payaso, Cabrón, 200 años. Que tiene muchos años de experiencia. Le digo, pues sí, pero su trago está amargo. El trago está amargo. No, no, no, le digo, mire, le voy a decir una cosa. Dígale a la bartender que cuando un trago es dulce nunca se le pone limón, porque lo pone agrio o lo pone amargo. Y eso daña la bebida Simple y sencillo No me dijo nada Yo creo que quizás no había cerezas ¿Eh? Por eso no, no me dio ¿Y una tú? Tú. Y me dio un limón <risa> Pero sabes que, como te digo, a ese lugar iba yo solamente por los taquitos yeah. Porque ahí los vendían Dejé de ir para allá yeah, No, porque no manches o sea. es, no, no, Mira, y no vamos muy lejos Este Hubo un tiempo en donde sí yo fui a Restaurante que decían que los tacos de ahí de barbacoa estaban buenos. Uh -huh. Y mira, mi papá y mi abuelito, ellos cada quien tiene su, su mano de, de cocinero. A mí nunca se me se pegó cómo hacer la barbacoa con el consumo con mi papá. Y tantos años que mi papá lo hacía, mi abuelito, pues la, las consuma las, las carnitas de Michoacán. ¿Mm? pues Entonces, bueno, de muy güey, yo buscando tacos de barbacoa y dije, no, pues vamos a ver. ¡No! Cuando llegaron los tacos, bien desabridos, nada de sabor. Entonces, yo dije, pues, a lo mejor soy yo porque andaba crudo en ese tiempo. ¿no? Hasta las pinche manos me... yo. estaban temblando y ya necesitaba yeah. algo para que se me quitara. Yo, yo, yo, yo, ¿Me han platicado cómo se siente? ¡No! Cuando llega el pinche consomé, el pinche consomé bien salado, ah, el garbazo ni cocinado... Yo le dije a los compas con los candados, no, ¿sabes qué? Bueno, mejor tengo una chela para que se me corte ¡Eh! Ni con eso, creo que hasta me puse pedo tres, veces, tres días con somos corridos. Del coraje. Pero de ahí ya casi yo hacía tacos de barbacoa Bueno, soy un poco especial, pero mi esposa, como les vuelvo a repetir, va a vender tacos para el Super Bowl Sunday. Y les digo que ella hace unos tacos, no por hacerle promoción a ella, pero... Ustedes, ¿cómo van a dar el orden es más, es más, ¿cómo la pueden conseguir ella en, en este, en Facebook, en Instagram? En aunque... Instagram está como Daisy Beauty Bar. Daisy Beauty Bar. Y este en Facebook está como Daisy de Silva. O yo la pongo ahorita ahí. Sí, porque... ponle un enlace. O si está por ahí ella, que ponga. No sé si ella tiene una foto o algo. Nomás que le comente ahí que va a haber taquitos de... Va a haber tacos de Sí, póngale y pues me apartan no ya, no, yeah, no. Tengo, tengo trabajo este fin de semana pero este el domingo voy a estar libre entonces pues ahí está. si no estás tan lejos ahí llega a la casa ¿Qué, la, qué te, tú qué estás ya... 30 minutos ah, no, si está bueno bien. si no hay tráfico si no, dame si cabello, si no hay tráfico me iba unos 25 minutos ah no vaya a ser menos pero... ah, ah, oye no pero y, y a todo esto eso qué tiene que ver con los sonidos porque es lo que estamos hablando pues. bueno también los sonidos han esto han hecho cosas famosos a lugares y te digo por qué. Ah, a ver, a ver, tienes tu paquete, diles ¿por qué? Ahí en, en el DF hay un... Uno o dos restaurantes que yo he estado viendo en un documentario que se llama este... Ugly oh, Delicious. Se los recomiendo. No sé por qué... Pero... Ya lo reportaron, ¿no? ¡Ay, <risa> que... Miren, miren! ¡Otra vez lo reportaron! <risa> ya van dos! No, no, no, no, no. I no, love no, you no. haters. No. Dos semanas, dos veces ya nos reportaron y no hemos dicho casi nada malo. Ahí vamos a empezar a decir nombres y apellidos y so nombres de sonidos y todo eso también. No, oh, no. Está bien, no pasa nada. Ahora no sé si fueron por los tacos de beria que estamos hablando o, o de qué. Pero ya van dos veces, dos semanas y nos reportaron. Ay, ¡No! no. Ya, más o más, más o más de aquí que sí que entiendo ya. ¡Oh, my God. Aquí? No, no, no. Bueno, oye, ya me estoy deprimiendo. Yo creo que es por la cara de feo que tengo. No, ¿sabe, ¿sabes qué? No, fíjate, no. fíjate. Mientras no nos quiten el video no pasa nada. ¿Sabes qué? Yo pienso que la razón, o por ejemplo, mi punto de vista por la cual muchos sonidos han hecho famosos algunos lugares, es porque están abiertos hasta tarde. Oh. ¿Dos, tres, cuatro de la mañana? Come on. No, de cuatro en adelante, porque cuando vas a ¿vas a tocar algún lugar, Espérate. Termina las dos. El único lugar que yo en Nueva York veía que estaba abierto era el Seven Train, que en paz descanse. ¿Oh, el salón? Sí, el salón. No, oh, ok. Porque cuando uno salía de ahí de los bailes, no manches, tenían unas coloronas de cosas, de señoras de vendiendo tacos afuera. ¿En serio? ¡Uh! Nunca los vi. No, en el tiempo que yo fui sí. Oh, okay. La última vez que yo fui a verlos fui a ver a Jujuy. El Seven Train. El Seven Train. Okay. Antes. No, ahora ya tú vas. No, y ya, ya, ya, ya, ya, ya no ya, queda. Hay varios salones por allá, pero ya son más para yeah, asiáticos. Yeah, ya exactamente. No, ya casi los países por allí no, no Ahí cuando salían los borrachitos y salían las borrachitas. No, era como que la baba se les estaba cayendo. <risa> Yo siempre lo he dicho, discúlpeme. Que que... Que no, no, no disculpa, pero la comida callejera, para mí, si es un perro, gato, o una rata ahí, sabe mejor callejero. Porque <risa> hay veces que no. Es no. que, es que, es que hay mucha gente que tiene buen sazón, carnal. Eh, ahorita estamos que estamos hablando de eso de que tu esposa sabe cocinar este, la birria. La birria. Eh, tengo un compa, que la verdad le perdí el, el, el, la pista, eh, no sé a qué esté dedicando, es más, si nos está escuchando, eh, Payasito Martillito, la, la verdad no supe dónde quedó, él estuvo colaborando también conmigo en la radio un tiempo, eh, pero él en una ocasión nos invitó a su casa, se vengan, voy a hacer este carditas estilo Michoacán, porque él es de Michoacán, uh -huh. si no me equivoco. dios que quita diferente puede ser unos taquitos de carne de mich estilo Michoacán a unos taquitos estilo Chilango Poblano. Oh, that's a big difference. Exactamente. Es una diferencia muy grande. No, cuando yo vi este compa cómo sacaba la carne de la olla Ajá. y la ponía así nomás con la pinza, le hacía Espérate. así, se desbarataba. Pero tú llegaste cuando las estaba poniendo? No. O ya cuando las estaba sacando? No, cuando ya las estaba sacando. Porque no viste el proceso? no, que, no, no. no, no, no, no. no. Pero sabes qué, me quiero arriesgar en algún día de estos y prepararlas con bien un tutorial de, de YouTube. ¿He visto varios? Dudas? Ya, he visto varios y se ven interesantes. Te, te la pongo fácil. Ya estamos en los planes de que mis abuelitos vengan de México. Uh -huh. Mi abuelito va a venir. Entonces ahí donde yo vivo tenemos un área grandota. Uh -huh. Entonces yo ya le dije a él que cuando él venga para acá, que si se avienta cuando son más las carnitas al estilo michoacán ahí en la casa. ¿Pero pues hay que filmarlo, no, no, ¿Qué te está diciendo? Oye, no, pero hay gente que no. Conozco un compa que ahora que estuve enfermo, este, me vino a visitar a la casa. Y eh, me dice, ¿qué? ¿Puedes comer? Pues ya, ya, más o menos ya puedo comer de todo. No, hombre. Yo me trajo un guisado, carnal. Que como yo tomaba un sopado... Ahí te quedaba. No, no. Así, mmm, es que estaba rico, mano. Riquísima estaba esa comida. Es que mira, como... La gente que sabe de donde yo, donde yo quiero ya con este punto es de que la comida que nosotros aquí en Estados Unidos consumimos, hay que ser realistas, tiene muchos químicos que. que y eso es algo que dirá. Si en es, estos días no se empiezan a hacer los laureles antiagudos. Mira, es eso es algo we. que mi esposa me ha estado quitando a mí a la mala. ¿Que la cuida de chatarra? Ajá, chotara. a la mala. Porque yo no, yo era el tipo de persona que yo tragaba y tragaba y tragaba comida de que yo no sabía qué es lo que tenía en, en eso. Espérate, fui para México, cuando, la primera vez que fui para México, no, compa, los tacos de consoma de carne asada, los tacos de consoma de, los tacos árabes. Oh, yeah. Oh, my God, este, los, el, pero, pero ahora, ahora ya hay mucho de eso aquí en Queens, antes no había. A ver, nombramos un lugar donde vendan tacos árabes. Eh, o oh, a gente que ahorita nos está viendo en vivo Por favor, quiero saber un lugar Donde vendan tacos árabes De hecho no sé si es que todavía está el restaurante Porque pasé el otro día y creo que ya no está El restaurante se llamaba, o se llama Mi Bella Puebla bueno, Yo eh. los he comido ahí Está por la 93, 94, y Roosevelt, Y Roosevelt, Wins Antes de que ¿pues pusieran ese restaurante ¿Qué donde estaba antes? ¿Antes Emiliano Zapata? No, no me recuerdo No me recuerdo no eh, El chiste es de que yo antes iba hasta White Plains A comprar mis, mis taquitos árabes Que del de, de Bronx eh, Trabajaba en el Bronx y me iba a ir para White Plains Era como una hora Ajá. Más o menos, una hora y media y Espérate, había... ¿de dónde estabas tú a White Plains? Ya yeah. Sí, más o menos como una hora y media No, de aquí para, para allá son como dos, dos horas y media eh. Si es que no más Porque más me han venido a visitar de allá y me dicen que es el que se demora mm. O sea, pero como te digo En ese entonces, pues, quería mis taquitos árabes Iba yo hasta allá ¿Eh? Obviamente, ya que iba yo para allá, me comería, yo dos para comer ahí, otros dos para la noche y otros dos para el día de hoy. ¡Ay, no comía tracabas, qué! <risa> ¡Obvio! No. Oye, pues que valga la pena el viaje. Bueno, eso sí, eso sí. Bueno, ahora, te van las tortas. No sé si tú has ido a, a este... A, ¿Tortas mesas? Eh, ¡Oh, my God! Mira, mira, compa, pues, tortas mesas! El, el punto, mira. Si sí. eh, llegas a ver este video, pues, por favor, por favor. No vayas a salir como lo están haciendo las cosas consomas las semitas ahorita en Galdino? Sí ¿El Galdino? No, porque ya, hasta ya No he estado en ningún lugar que yo he ido ahora uh -huh. Las semitas ya no saben iguales No le ponen queso, quesillo No le ponen la carne Y si le ponen la carne es como una chingadrita así. No, no, no, espérate <risas> y, y, y, y la verdad, la verdad, seamos realistas Una semita oh, Lo que le da sabor son dos ingredientes Papá, Dos malo. cosas El primero el pápalo es obligatorio. Oh, hell, yeah. Una semita sin pápalo no, no es, es una semita. No, no es una semita. Hey, yo soy chilango, ¿eh? Yo soy chilango y cuando yo probé la semita por la primera vez dije, madres, where have you been in my life? Mira, el, eso es la, la, la, la semita que lleve pápalo obligado. Oh, yeah. Lo segundo que debe llevar es chipotle hey, o, o, o, ce, o cebollita con vinagre. Son, son cosas que es lo que hacen una semita Exacto. pero lo que estábamos hablando es de que por ejemplo estos lugares que se mantienen abiertos porque los sonidos los hicieron famosos Exacto. porque pasamos a desayunar ahí exactamente regresamos a ir a tocar y, ¿y qué hacemos yo. a comer ahí, ahí yo. yo me acuerdo que había un lugar que el don le dejamos don güero siempre siempre le don güero. así se llama el restaurante que te estoy diciendo en México oh. estaban los güeros no pero este este el don era por ahí por la por la 96 por la Junction Boulevard, Ajá. Eh, pero era sobre la Roosevelt, era el único lugar que estaba abierto en las noches, entonces íbamos ahí a cenar, y ahí llegaban más sonidos, o sea, ahí todos llegamos, y... me acuerdo que estaba este, el don que, que, que le decíamos, de don güero, Ajá. y durante el tiempo que nosotros tardamos yendo ahí, hubo tres muchachas, eh, dos de ellas muy amables, incluso una de ellas le decíamos la güerita, porque era, era jovencita y estaba también güera. Uh -huh. eh, estaba una chilanga también, muy buena onda, muy alburera la doña. <risa> Pero después entró otra muchacha, a esa le pudimos la muda. Ahora, ah, chinga, no le decía nada. Esa llegaba, mira, llegaba. Pero chequeas tus carteras, güey, porque los no, muros no, no, siempre no. te chingaban las cartas. Llega, llega caminando, <risa> llegaba caminando, <risa> llega caminando, mira, vamos a de cuenta siempre. Llega así, llega caminando, llega y se para, enfrente de nosotros es así. ¿Qué quieren? Y pues uno la está mirando como, ¿qué onda? ¿Qué pedo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Buenos días o algo, no? Y ya entonces ya un güero dice, oh, dice, este, díganle el orden, ella la va a tomar. Y pues ya le decimos, uh -huh. y, y, y hablaba, porque decía, no es que fuera muda, uh -huh. simplemente que no quería hablar, no quería con, hablar nadie. con nadie. Eh, no sé si es que el esposo no, la, no se lo permitía no sé, el chiste es que pero era, era cómico que llegaba y se paraba así. Es como, pues pásale la conversación, ¿no? estamos platicando y llegaba así también se paraba así con su lápiz <risa> pero mira güey di hola cómo estás pasó oh, algo man, cuando eso te lo hacen like, te encabrona y yo te ignora? porque estás en un restaurante público no, y entonces si le dices algo señor llega el punto donde te da risa, <risa> sí, exacto sí. donde, por ejemplo a mí ya sabíamos uh -huh. ya sabíamos que la muchacha no habla entonces ya ya, ya llegamos con las sí, y y olas ya ya mi esposa se conectó entonces vas a creer la orden de, de Virgen? sí pues, sí pero eh, eh, okay el, el domingo las van a estar vendiendo en tu casa ese es el, libro bueno, no, bueno ese es el plan. Si la gente quiere los tacos de birria, este, pues las podemos hacer, pero no esperen el mismo día, porque tú sabes. Si el mismo día, ahorita lo estamos publicando, estamos diciendo. Pero si empezamos de que Empieza, ¿no? Que ya las tienen listas, ya que vienen. No, no, no, no, no Por eso, ahí. No no, no, no, no. Y la gente que nos está escuchando, si van a los taquitos de birria pídanlos desde mañana, sí, sí. si pueden desde hoy, porque hay que hacer la cuenta de cuánta carne hay que comprar. Exactamente. No esperen que les hagan sus taquitos al momento ver, ahí. Bien. Y, y, y, y, y después el y cabrón con uno los mandan a la chingada y dicen, ¿Eh? oh, cabrón, pero si cosa, es domingo y no la van a traer. No, no, no, espérense. Es, mi esposa casi no hace birria, nada más los hacen en días especiales. Entonces ella sabe que yo soy un fanático del fútbol americano, especialmente de las Higos, de, de las Águilas. Ella dijo, ok, voy a vender birria. Pero, con el pensamiento de que íbamos a hacer algo entre los cuates, hasta hoy no me han dicho nada, pero, si quieren tacos de birria, hagan sus órdenes. Hagan sus, sus órdenes. Se van a estar tomando órdenes hasta el viernes en la noche. Exactamente. Para que así el sábado, cuando se compre la carne, porque va a ser todo fresco, yeah. pues puedan, obviamente, eh, pues, para que alcancen ¿no? Yeah. Yo, mira, yo aparto una orden y ¿sí si es que hacen el consumo apartamento. Oye, oh, yeah. ¿sabes qué? Apartame dos. Ora. Una, uno para el, el domingo y otro para el lunes. Orale. <risa> ¿Pero vas a querer delivery porque te va a cobrar delivery? No. ¿Vas a pasar a la no casa? No puede. Manda a la Sofía que lo recoja. ¡Chin! No, si vas a llegar. Ya te la robo. y caíste gorro Vas a llegar? <risa> Ya no me quiere. ¿Ya viste cómo la haz? <risa> sí, sí, muerte. <risa> bueno, eh, eso es este, lo que estamos comentando. Ahora te digo otra cosa. Algo que también yo veía mucho cuando veníamos a ir a tocar: se agarraban a fregados en los restaurantes. Después de nosotros que de eso. Mira, después de que Don Güero Ajá. se fue, Ajá. se fue la guarita, se fueron todos, porque me parece que el dueño se puso muy muy tonto, porque la verdad ellos trabajaban muy bien. Se puso tonto con ellos y ellos se fueron. Ajá. Pues también dejamos bien de nosotros, porque te atendían ya con actitud. O sea, eh, eh, es que, mira, por ejemplo, llegas y, como te digo, la muchacha, pues, no nos decía, hola, buenas noches, bienvenidos, o les ofrezco algo, de que tomar, lo sí. que sea. llegaba y se llamar, o sea, están ahí con su lapicero y hablen, va a apuntar. Eh, igual, cuando vimos que ya no estaba ahí Don Güero, Ajá. entonces estaba un muchacho, un muchacho joven. El, don Güero tenía como unos 60 años. El muchacho que estaba ahí tenía como unos 30, 35. Pero te atiende con una forma como, ah, ¿para qué vinieron? Si ya estoy descansando aquí, o sea... Entiendo que pues, es de noche y yeah. ya es tarde, pero pues hoy uno llega a pagar, uno viene con hambre, viene de trabajar. Como vimos que nos trataron mal, la última vez le dije: pues, ¿Sabes qué onda, carnal? Si nos vas a hablar así, pues mejor. Gracias, no nos yeah. salió de orden. Oh, pues también vayas entonces. Ching. Uno a uno de mis cuates se voltea y dice: ¿Qué que nah, ah. Déjalo, déjalo. No, no. no, prácticamente nos corrió porque no quería trabajar. Y entonces. Y sabes qué, Arthur, yo creo que los lugares así nocturnos creo que son mejores, ¿no? Mira, ese, ese lugar creo que ahora es Barra. Sí. Sí, yo, ese lugar lo cerraron. Wow. De ahí nosotros nos, nos subimos a comer un poquito más arriba. Oh. El problema es que ahí llegaban muchos de los muchachos o muchachas que trabajan en el arroz de la noche. Oh. Entonces, era un poquito incómodo estar comiendo y se sentaban ellos enfrente de ti y abren las patas. <risa> ¿Sí? Oh, shit. Estás hablando del tiempo de. Oh, hell no. Hasta la agarré. ¿eh? Este, este me está hablando de los noventas, ¿no? No, ¿cuáles noventas? ¿Todavía vas a la rueda? ¿Tú ven encuentras todo eso? No. ¿Dónde bueno, o sea, no, está en... haciendo esas publicidades, compa? No, espérate. Después, después van a decir que somos, nos espérate, van a reportar no, otra mira. vez. ¿no? Espérate, espérate. No, no, no, el punto es este. No estoy faltando el respeto a ninguna de esa comunidad. O sea, al contrario, su bronca de ellos, ¿no? El punto es de que si tú estás comiendo y tú no estás... <risa> llen, eh, eh, ellos no están ahí como clientes. No sé si lo hacían a propósito... Yo no alcancé a ver nada, No y ni sí, que quisiera yo ver, sí, tápate, ¿verdad? No, estaban los amigos míos así enfrente, y yo los vi que se empezaron a enojar, y qué? ah, que es esos güeyes están, con. Me... volteé a ver, y veo que sí están con las patas a ver, yo no les vi wow. nada, ¿no? dije, pues como que está mal, ¿no?, y, y, y vaya, y están ahí haciendo sus tonterías, entonces dices, pues como que no quiero regresar aquí, estar <risa> viendo este tipo de show mientras estoy comiendo, yeah. Eh, y después, si no me equivoco, creo que mataron a alguien ahí wow. Y pues ya no, no regresamos también nosotros para allá wow. ¿Para, ¿Para qué? Eh, eh, de ahí en fuera en el Bronx En el Bronx, un carrito de comida que está por allá Cerca de Elder Avenue, no en el Elder Avenue uh -huh. Pero está allá por la... Eh, ¿Cómo se llama? Westchester Avenue okay. También, no, y la, la comida barata, buenísima Y te atreven con buena con bueno, buena actitud. Es, es lo que yo creo que un, yo me voy a empezar a dedicar, si es que se me mete la loquera ahora que tengo yo este tiempo, que no estoy trabajando, este hacer videos así de comentarios, así de lugares. Porque tú mismo lo has dicho, lugares que se han hecho conocer ha sido por el movimiento sonidero. Claro. Pero uno que es publicista y que estuvo en, en involucrado con todo eso, uh -huh. yo no he visto acá en en esta parte del país de nosotros, en donde vaya un publicista o alguien y haga esos documentarios en la raíz de... ¿Cómo te puedo explicar? Que los sonidos ha, ha, echen en la mano más a los lugares, como se así, ¿no? Mira, eh, el problema es este. Yo he visto cómo se comportan algunos sonidos y la mayor parte, por ejemplo, si te ayudo, pero pues, muéchate con algo. Con algo. Yo, yo, sí, no, yo he yo visto, o sea, que si veo, por ejemplo, veo publicidad de alguien, yo la comparto. ¿Qué chingados? O sea, yo no, no, no pierdo nada, al contrario, mi plataforma es grande y si les puede ayudar en algo, pues que les ayude, que caramba. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que hay bueno, está bien y está mal. Te lo digo por las experiencias que yo he tenido. Uh -huh. Igual cuando yo andaba de promotor, tú ya sabes las cosas que yo andaba haciendo. Claro. Hay gente que piensa que porque tú tienes ciertos seguidores, o que tú tienes ciertas conexiones, o que tú tienes eso y esto. Llegan, se te acercan, y no se te acercan como tú has dicho, amablemente. Oh, ¿sabes qué? Pues hazme esto, esto. Pero, compa, si yo te doy un precio, yo no voy a regalar lo que yo sé hacer. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú les dices eso, esa gente se ofende. Entonces, no es que se ofenda, es de que uno también tiene que comer, uno también tiene que hacer las cosas que uno es bueno. Mira, hay personas que, ¿cómo te diré? Es que en este ambiente vas a encontrar de, de todo, de todo, de todo. Va a haber gente que te va a ayudar, mm. va a haber gente que esté... Y, y, mira, imagínate, llegamos al punto donde eh, íbamos a tocar a una fiesta, y si, vamos a decir, por ejemplo, en el Bronx, eh, la, este salón que está en es 1880 Carter Avenue. Mm -hmm. En el Bronx, le decían el Casablanca, no sé cómo uh, le digan ahora. Bueno, el tercer piso, tan largas las escaleras. ¿No tiene so, un elevador? No, no tiene elevador. Oh o so, sea, lo que uno hacía, si, por ejemplo, Allá me tocó en un, un par de ocasiones, gente que me contrató uh -huh. me ayudaron a bajar las cosas. Porque lo que están bajando, lo que sobró, cerveza y todo eso Y nosotros estamos bajando, pero pues íbamos cuatro o cinco Y ese lugar era grande Damn. No, pues ellos eran como diez Pues cada quien agarró una cosa y órale, de volada carnal, Y todavía nos ayudó a echar todo el camión wow O sea, eso es bonito cuando yo creo que la gente Quedó conforme o quedó contenta con tu fiesta yeah. Te ayudan Uh -huh. O no, faltaba que cuatro o cinco cajas de echadora, o tu botella de lo que sea, dos oh, yeah. o tres botellitas. O sea. A mí, cada rato, cuando andaba yo haciendo las publicidades con el grupo, no, me daban botellas de, de tequila. Me digo, tan que van a, a la cara de borracho, porque también uno tiene hambre. Por <risa> eso bueno, estoy apartando mis taquitos no. para el domingo. Eso, no, no, <risa> siga, sí, eso sí. Como vuelvo a repetir, saludos a mi esposa. Y yo sé que es algo que a ella le gusta hacer eso para el domingo. No te puedo conseguir una esposa que, que sepa cocinar, yo no sé, güey. Mira, yo he yo tenido novias. Solamente dos o tres yo creo que es han Es que tú gozar. te buscas a las tóxicas. No, que fuera, güey. Bueno, ¿Me encuentran aquí? <risa> <es? risa> no, no, no. Tuve una carnal que le digo una vez si íbamos a ir a un evento. Y le digo, este... Pues anda buscando mi ropa, ¿no? Pues sabes que anda... ¿Ya estaba viviendo contigo? Era, no, no, oh. no, no. Me pasó otra vez, no se si íbamos a ir, ¿no? Pues ya teníamos tiempo juntos. O sea, teníamos un par de años como novios. Uh -huh. Y entonces le digo, este... Estoy buscando la plancha para planchar mi camisa, ¿no? Y en eso suele el teléfono. Y le digo yo a ella, así, cotorreando: No plancha mi camisa. O sea, yo, yo no plancho. Tú quieres tener tu ropa planchada, llévala a la tintorería. ¿De <risa> ya, pues, está bien, no, no, no, no es obligatorio, o sea, no es, tiene ninguna responsabilidad, porque pues no es mi esposa ni nada, o sea, está bien. Entonces, una ocasión también le dije: Yo usualmente cuando venía a la casa yo cocinaba, yo. Uh -huh. Yo le digo: Oye, cocínate algo, ¿no? Yo, yo no cocino. Ah. Usted no plancha, usted no cocina. No. sé, Nada más estaba ahí por Sí, el... ahí nos vemos. Imagínate. No. Oye, pero está bueno, está bueno. pero principal lo, lo, lo, lo, lo primero es que, por ejemplo, que te echen la mano. Que te apoyan, oh yeah. que eso es lo, lo, lo principal. Bueno, empiezo a mí, mi esposa, no, no, no quería Consuma que yo, yo siguiera esto, pero a la misma vez, como que vio que si Consuma la gente me conoce y ella también a veces que se enoja y me dice: ¿Quién es esa persona? Yeah. Ah, no, también. Pero, Pero, doña Daisy también... Esto, aquí la están quemando, también diciendo que usted es tóxica. Doña? No, y lo que me estaba diciendo antes que entramos al aire... Uh, Espérate, <ríe> antes de que nos vaya a venir a golpear, doña Daisy, déjame le mando un saludo para Daisy eh, Cartagena. Dice, yo no fui don Arturín. Eh, <ríe> de que uh, no, no, no, pues <ríe> nosotros ya tenemos una, una imagen de quién fue. No, no, no, se preocupe, no pasa nada. Para Agustín Saavedra, el eh, eh, sonido Reeboks. Este compa y yo... Empezamos juntos en el ambiente sonidero. Él vivía en Queens y andamos chameando. Andaba conmigo cuando yo iba a tocar, yo la acompañaba cuando iba a tocar. Nos andamos apoyando mutuamente. Eh, pues yo creo que él sigue tocando porque se mudó para conérico. Oja. Okay. Y pues también como está casado, tiene su familia. No, pues que ya también se está levantando en el ambiente sonidero. Lo, lo que pasa es que como te dije hace rato, ya estamos por todas partes. No, no. Ya hay paisanos por todas partes. Es una tontería que a este punto estemos envidiándonos unos a los otros en lugar de apoyarnos para crecer más. Uh -huh. Porque estoy platicando con un par de amigos. Los asiáticos se están hartando de dinero usándonos a nosotros. ¿Qué pasa? Han estado quemando un sonido de Brooklyn. Que este compa incluso también a mí me quiso transar porque yo le quería comprar paneles, pantallas de video. Okay. Eh, les dije que era una orden así. Me dice, mira, te va a costar como 6 mil dólares. Que eran como por ahí unos... Seis, ocho paneles que están pidiendo. dice pero tienes que venir pagármelos y regresas en un mes. Le digo, no, pues yo los necesito para este fin de semana. Wow. Si los tienes, yo voy y me los traigo de una vez porque yo los necesito. O sea, tengo el dinero, pero no los necesito para este fin de semana. No, es que yo no trabajo así. Ok. El chiste fue que agarró mucho dinero de muchas personas y voló. Y ahora le están, lo están quemando en Facebook que se transó el billete, que, que tú ves. Y postean fotos de él y su esposa. O sea, los están ridiculizando los dos. Por eso, hablando con un compa, y, y le voy a dar la idea a la gente que está por ahí. Tienen el billete, pueden ir. Vayan ustedes mismos a China, caramba. Uh -huh. Ustedes vuelvan a ser distribuidores. Yeah. Porque ellos están haciendo ahorita mucho billete. Yeah. Cortesía de los sonidos. Y, y, y te digo otra cosa. Y si no, creen, chequen los micrófonos atrás o abajo. ¿qué tengo, dice? No, tengo mis contactos chinos también. Eh, ahora que fue una, una amiga mía a China... Regresó y me trajo... Espérate, ¿estás alboreando o qué no No, no, no, sé, oh, okay. yo no tengo, tengo muchas personas, <risa> muchos conocidos eh, asiáticos eh, El chiste es que esta amiga mía fue para, para China uh -huh. Y le dije, pues tráeme unas unos procesores de video Que es para las pantallas de video Me trajo 10 Ya los vendí oh. Me quedaban dos sin caja porque se dañó la caja uh -huh. Entonces, No quiero que vayan a pensar que están rotos Les quité la caja, los trajo a la basura ya se fue la otra, ya no me queda una. Yo creo que esa ya no la voy a vender, la voy a usar yo. Porque ya tendría dos, dos eh, procesadores de video. Wow. Puedo poner dos diferentes cosas en las pantallas. Uh -huh. Entonces yo creo que me voy a quedar con ese. Pero me va a llegar otro cargamento, otros 10. ¿Mm? ¿Están escuchando? Y es, y es que ese es el punto. O sea, si entre ustedes se pueden organizar, poner su compañía, donde ustedes distribuirán aquí, vayan, agarren contrato con ellos, que les vendan aquí. Y ustedes reparten, ustedes también hacen su billete. ¿Por qué? Porque es billete de la comunidad. Exactamente. Eso es algo que luego, por ejemplo, cuando voy a México, sí me, me incomoda y les soy honesto. Me incomoda porque hay muchísimos asiáticos o sea, Sin mentirles, cada que ha ido a México, en el avión mínimo van 10 chinos. Wow, mínimo. ¿Pero dónde sales? ¿De Nueva York o de aquí? De, de Nueva, Nueva York, York. De, Nueva, de Nueva York. El punto es de que no vienen ellos directamente de China. Ellos hacen escala aquí en, en Nueva York y ya se van y para van México. Para allá. En México hay distribuidoras de lo que tú quieras. De cajas para celulares, de cargadores, Bro. de esmalte para uñas, todo lo que viene siendo de belleza. Y los dueños son asiáticos. Y todos los que están trabajando ahí son sí. asiáticos. Uh -huh. Los únicos que están uno o dos porque son mexicanos y hablan el idioma. Yeah. Pero de ahí afuera todos son asiáticos. Wow. Entonces dices tú, espérate, pues, es como por ejemplo vienes aquí, ¿no? Uno pone sus restaurantes, pero no, no voy a poner yo un restaurante italiano para vender a la gente italiana. ¿Eh? O sea, ni siquiera sé cocina su comida. Es una tontería. <risa> pero vas a Nueva York to, y todos los restaurantes italianos son países. No, ese es un ejemplo. Estamos hablando de manera hipotética. Oh, o sea, oh, obviamente oh, oh, oh, yo también oh. sé cocinar comida italiana porque oh, trabajé de oh, oh. cocinero por varios años. El punto es de que, si por ejemplo aquí vienen, hay restaurantes de mexicanos, para los mexicanos. Yeah. Cada quien se acomoda en, en, en su área. Yeah. Eh, allá está bien, no hay ningún problema. que el, el único problema que yo tengo es que maltratan a los clientes y maltratan a sus empleados. Yeah. Ese es el problema que yo sí tengo. Me estaba platicando una muchacha que hace uñas allá en Puebla. Dice que fue a una distribuidora en México. Mm -hmm. Y los chinos le estaban llamando la atención a uno de sus trabajadores. Y llegó uno y le puso un golpe. Chingues, no. Y le dije, pues que eso ya lo vimos... En la fábrica de Samsung, un japonés también le puso sus cachetadas a un paisano que está trabajando ahí. ¡Y están en México! ¿Cómo permiten que un extranjero venga y les pegue en su país? Wow. Pero yo creo que para que no lo despidan de Samsung, igual ocurrieron. corrieron. ¿A quién? ¿A ¿Al, Al paisa. Wow. El otro vato se tuvo que dar a la fuga, a la fuga porque se volvió un problema diplomático. Yeah, porque están en un, en un país con su ¡No maestría. pueden hacer yeah. eso! ¿Y qué? Incluso aquí yo les he dicho a mis compañeros... Anda, hay que organizarnos. Porque luego, ves, por ejemplo, cuando andaban saqueando los... Los restaurantes, los negocios, ahora que fueron de COVID. Oh, yeah. eh, Aparte, luego hay dueños de negocios. A mí me pasó que uno me puso un zape en un, eh, un restaurante, un wow. francés. Allá por la 72 y Segunda Avenida. ¡Tío! Salí de trabajar y le dije que me pagara. Ya estaba borracho, me dice que no tenía dinero. Y, pues, ya me llevas dos semanas, güey. Que me pone un zape y dice, vete, te pago mañana. Sí. Pero lo hizo enfrente del restaurante. Al lado estaba lleno y había fila esperando para comer. El de él, por lo menos que era como era, Ajá. no tenía gente. Cuando la gente vio que él me dio un zap y medio que me largara yo, no, pues no le fue nada bien. mande. Hasta un sillazo salió volando por ahí. Uh. O sea, la gente se molestó. Clientes del otro restaurante que vio como él me dio un manotazo, eh, ya no regresé yo porque ya le va a su calentada. Yeah. Pero digo, está pues, bien, para que se le quite los güey, o sea. Eh, siempre el maltrato, el maltrato laboral siempre va a existir, ¿Yo? pero pues también depende de tu. de ¿Te de, ¿Cómo, de, de, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo pero, de hecho, le trataba a mis compas de oye, y si sonar, nos organizamos y cuando pasa un tipo de cosas así, vamos y le damos una visitadita al dueño o al que hizo el acto de violencia. Pero eso ya lo hicieron, ¿no? En la radio. No, yo no. No, yo <risa> no, yo <risa> no. <risa> y si alguien más lo hizo, yo no. ¿Por no. <risa> qué me no fueron a ustedes allá a sacar un no también. Eh, no. ¿No nosotros, Sí, que no, cuando empezó con suma, el de creo que fue de el vacilón de la mañana. Ah, oh, no, pero eso es otra cosa. No hay no, nada que ver con Tatanito. No, no, no, adiós. A lo que me... eh, eh, eh, no, eso, eso ya quedó en el pasado. Eso se solucionó. Ajá. Que hubo gente que quiso venir a pararse el cuido. Oh, nosotros lo hicimos. Déjanlos que agarren sus cinco minutos de fama. El punto es que los que estuvieron ahí vieron quién estuvo al frente, eh, eh. quién lo organizó, quién arregló ese problema. No. Ya que otros vinieron ahí de Lambiscones y o sea, a, a porque tomarse se fotos. Oye, salió y... en Univision y Telemundo, ¿eh? Su servidor bien? aquí, su servidor salió, por nah. favor. Cuando lo vean ahí en las calles, por favor, pídanle un fotógrafo. Sí, <risa> me van a acordar que les debo, ¿eh? No, pero, es que, es en serio. Eh, creo yo que es muy necesario que nos organicemos bien oh, yeah. y no permitamos que nos sigan dando nuestras caras. Porque yeah. todavía sigue pasando. Oye. Oh, yeah. Hay lugares donde los países nos siguen cacheteando. Yeah. El otro día vi que alguien subió un video que el chinito se llegó y le, los estaba regañando. O sea, los, los, los que estaban en un restaurante, ¿no? Pero es que, y llegó, que se, llegó, se que, que llegó y que empezó a gritarles que este y los que se... Go back to work, que regresaron a trabajar y que creo que se encabronaron. También hubo otro donde creo que uno de los chinitos le echó agua caliente, ¿no? Es el que te está mencionando que le echó agua caliente. Mm. Bueno, ¿cuántos empleados había ahí? Como unos cuatro o cinco que yo... ¿Y vi? dejaron cuando no les echar agua caliente? Uno, uno, bueno, los otros se dejaron Pario, yo lo agarró con levantarme caso no yeah. estamos promoviendo la violencia no. y saben qué retiro mis palabras también reportar <risa> otra vez ¿eh? no no no es que da coraje ver que por ejemplo uno ya lleva tiempo aquí uno ya ya abrió los ojos yes. ya sabe que uno tiene derechos ya ellos saben que pueden llamar a la policía el tipo va preso oye oh, yeah. él va preso eso es asado. pero ¿sabe qué? Es azar, no saben qué no saben qué hacer yeah. no supieron qué hacer lo que hicieron subieron vídeo a Facebook es que mucha de la gente no sabe sobre sus derechos nosotros los videos que yo estoy haciendo, eh, hice uno sobre la primera enmienda, ya hablé sobre la cuarta enmienda, mañana voy a estar hablando sobre la segunda enmienda, poco a poco voy hablando de eso, ¿por qué? Porque quiero que la gente vaya aprendiendo. Y eso creo que es algo que la gente tiene que entender, uno que ya lleva mucho tiempo en este, en este país conoce las leyes con o sin papeles, eso siempre ha sido así, porque la discriminación en contra de, de nosotros ha estado siempre. Y mira, Pero no conocen los amendos, de, de, no los conocen. Y eso es lo malo que la gente es muy cerrada, que cuando uno les está explicando, les está tratando de asociar, dándole más información para que ellos se den cuenta de que ellos no están solos, se ofenden. Y mira, es que es muy importante, y la razón por la que estamos hablando, de que muchas veces no sabemos nuestros derechos, eh, o no sabemos cómo defendernos, es también con lo mismo con los sonidos, o sea, si, si, si tú no te das a respetar con tus clientes, tus clientes te piden algo, por ejemplo, yo he tenido contratos que me dicen, ¿cuánto vas a cobrar?, no, pues tanto, ya cuando llegamos a hacer el contrato, si sabes que no te voy a dar tanto, jefe, me gusta disculpar, permiso venir hasta acá, ah, para regatearme aquí, exactamente. me disculpo usted, pero no, prefiero sí. mejor no hacer nada ese día, yo. A estar regalando mi trabajo. Y hay yeah, mucha yeah. gente que prefiere regalar su trabajo uh -huh. y poner dinero de su bolsa yeah. por tener un evento, por tener una tocada. Uh -huh. Y ahí está, cabrón. O sea, está, está difícil. Porque bueno, eso, eso sí. A, eso a no permite me, que no. el ambiente sonido suba. Exactamente. A mí muchas veces me lo hicieron. Y mucho, muchos, a colegas míos me decían, ah, que no regales tu trabajo. que yo no, la, no lo regalaba, pero hubo un tiempo en donde uno sí quiso no este ser culero, como dicen la gente, y hacerlo de propio. Pero ya cuando uno tiene que ir a diferentes lugares, como por ejemplo aquí, que yo tengo que venir para acá o tú vas para allá, va a llegar un tiempo en donde eso, tú me lo vas a pagar a mí, yo te lo voy a pagar a ti. Pero ¿por qué? Porque uno sabe dónde... Sí, te puedes llevar a la Sofía, no hay problema. Usted. Te pago con Sophie, ¿no? <risa> Pero hay gente que te mandan a Nueva York, que te mandan a Younger, o te mandan a Connecticut. Oh, pues, I'm sorry, pero no tengo nada. ¿Lo puedes hacer gratis? Entonces ahí eso, eso es lo que a la gente y el sonido, los sonidos no entienden de que Por más que ustedes estén ahí arriba, se ve mal. Y, y, y aparte, lo, y hablemos también de los sonidos que están abajo. No abajo, sino que están empezando. No regalen su trabajo en verdad, una, una mezcladora, un controlador, hoy día no baja de mil dólares. Uh -huh. Más aparte, tu librería de música. Ya. Yeah. Nomás el simple hecho de pasar los CDs a una memoria lleva muchísimo tiempo. Oh, Yo yeah. puedo hacer eso con mis discos. Ahora ya no, porque ahora pues... O Everything sea, is digital. No, y aparte, tengo eh, amigos, por ejemplo, una amiga mía apenas vino de México y me trajo dos memorias con bueno, música. Bueno, bueno no, a ti te traen, Cuando voy yo también, yo traigo. Claro, gracias a Dios, yo tengo conexión con grupos como es Alberto Pedraza, este, um, Aurelio Pedraza, Pesadilla, y otros grupos más. Ellos me pasan las canciones por WhatsApp, donde doy las gracias. De que voy y empiezo a arreglar las canciones, las canciones no. ¿Por qué? Porque yo no trabajo así. Yo a los sonidos que conozco, voy directamente, o en ese tiempo yo iba directamente con ellos, y ellos la tocaban. Pero ahora, ya no es ex exclusiva, ya muchos grupos ya sueltan las canciones. Lo, lo que pasa es que también te digo algo, hay muchas agrupaciones que están empezando y se quieren dar a conocer. El problema es que nuevamente regresamos a lo mismo. Les da un tema, les dio el éxito, I, uh... y se les sube a la cabeza. Fíjate que he visto eh, Documentales, he visto películas Incluso también de algunas agrupaciones Que eh, el, el que se le sube A la cabeza es el que echa a perder todo Y, y es triste Porque vaya Pueden llegar tan lejos cara? A mí. Pueden llegar tan lejos Pero por La falta de humildad El exceso de ego La envidia eh, Muchas pueden ser las razones Simplemente pues se desvanecen en el yeah. camino porque, pues, cuando empiezas a crearte enemigos... Ya, yeah, ahí se acabó todo. Ya. Yeah. Ahí se acabó de, todo. Déjame ver por aquí. Eh, saludos, Agustín Saavedra. Dice, saludos, don Arturo. Es Agustín Saavedra. Dice, no son iguales. No sé de qué está hablando eso, no son iguales. Eh, dice, yo voy por ti. ¿Qué, para ir por los tacos de... <risa> yo creo que lo está hablando de don Agustín. Eh, Agustín, sí. Yo, a mí se me parece que está hablando de las tortas de, de las no eh. eh, Quizás eh, de eso será es que está hablando. Agustín Saavedra, de sonido remix Dice por aquí Milo Flores, dice, saludos para toda la banda de Santa María Coronango desde Atlanta, Georgia. Wow, Atlanta, Ándale, pues, Georgia. Un saludo para todos ustedes. Saludos y cordiales, amigo Arturo Masta Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Aquí en sintonía, nuevo estilo suriano musical. Ándele, pues. Eh, saludos también para Liz Mari Muñoz, que está por ahí en sintonía, DJ Liz. Oh, parte de la familia de la rumberita. That was all. ¿Eh? Nomás mm -hmm. que como, anda a ahorita. Anda a no, no, no puede trabajar. tiene, no. trabajo, tiene sí, trabajo. ya nomás que se ponga al día, ya vamos a estar bien eh, Bueno, ah, saludos, pues, Mario Pedrosa. Este, bueno, saludos a toda la banda que nos está comentando aquí en la rumberita. Pues acá también en, um, en Facebook Live. Saludos a mi canal, a Roberto Cortés Allantejas, a mi buen amigo Bernie, que ya Trujillo, que no, lleva muchos años que no lo veo, aunque ya está un poquito loquito, pero siempre lo sabe. <risa> este, a Osvaldo Ponce. Saludos, güey, nada, eso de lo famoso, no. Saludos a esta Laura. Ahora cómo has estado, a mi compadre ya este uh, Jorge Totsky, sí, ¿no? ¿Al La... T? No, no, no, no, no, no, no, no, el otro, el otro anda no por acá, este, a mi compadre este uh, Manny, corta ya, no tardan de regresar y empezar a hacer más proyectos que tenemos planeados que vamos a hacer. Entonces, este, saludos a ustedes y gracias por este estar cosa siguiéndome a mí, ahorita en el desmadre que tenemos aquí, ¿no? Eh, Pero... eh, estamos hablando de lo que es el ambiente solidario y todo lo que lo rodea. Porque el ser sonidero no solamente implica ni ir poner música ya. Eh, el proceso, desde que tú llegas a cargar tus cosas, desde dónde compras tu música, que en, en algún momento eh, en la Roosevelt había lugares específicos donde tenía eh, música nueva. Ahí te va uno que, te, que no te lo dije la semana pasada, no sé si te acuerdas de Sonido Cumbala, que también tenía su. Su disquera ahí. O oh, este, Chama, Ajá. el rey del cassette. Ahí te va la otra. Este, ¿Te acuerdas de oh, México Lindo Records? Eh, ¿Cuál de todos? Porque Ajá. tenía varios. Yeah. Yo tenía creo... uno aquí en Lakewood, tenía otro en New Jersey. Yo tenía un... oh, sí, tenía uno. en uno Tenía uno Ahí fue donde yo empecé a, a, este, a comprar la música sonida que venía de México. Y ahí fue donde yo un, un día compré uno de los CDs de, de Majesa. Pero en ese tiempo era Amerindo Tierno, tierno, tierno Merind uh -huh. ese, de ahí. Tierno a Merindio. Eso es el pinche indio que está <risas> Desde ahí fue que yo empecé con eso. Uh -huh. Entonces ya cuando empecé a, a ver más, fui a Queens. Uh -huh. Y en ese tiempo estaba este, uh, Kumbala Records. Y más para abajo, no me acuerdo muy bien, estaba México Lindo Records. Entonces. No, espérate. Pero Kumbala Records ya fue hasta apenas. Hasta por ahí del 2005. No, yo estoy hablando de... De más, antes era Chava, el rey del casero, el que le daba la música, porque muchos comprábamos ahí también. O, no se olviden de Fantasma Records. Ah, ya, estamos hablando de... El Beto, compa Beto, ese allá en Manhattan. Tenía sus tiendas ahí en la 116. Fantasma Records también era una de las personas que estaba a la vanguardia con la música sonidera. Usualmente, cuando iba a tener fiesta, los viernes pasé yo a traer mi música ahí. ¡Qué No, no, ya me iba yo con mis audífonos y mi... ¿En Petri? Sí, mi mi <risa> player. El discos que andaba en el tren portátil. Ahí voy en el tren, voy escuchando la música. Y ya voy escuchando y voy marcando con un marcador. Las canciones las cajas. Sí, en la parte de atrás. Después empezaron a hacer las micas para los CDs. Yeah. Entonces ya lo que hacía es... Agarraba yo la, la portada, sacaba las dos portadas. Mm. La de enfrente cabía bien. La de atrás le doblaba yo. Yo antes coleccionaba los pósters. Oh, cuando sí. Cuando hacían las publicidades. O sea, cuando eres sonidero te gusta todo yeah. este tipo de cosas. Y como te digo, el proceso de todo esto... De que llegas, armas tu equipo. Por ejemplo, en ese entonces traía yo algo que le llaman tamaleras. Los aparatos que se usan en México para dedicar. Uf. Traía yo dos. Explícale a la gente los usaba que, yo. que no sabe qué es eso. Mira, los usaba yo, pero como todo veía como amplificadores, Ajá. los ponía yo, los usaba yo, te mandabas a hacer, o, o te hacías tú mismo tus balas, tus cajas de balas, yes. tus twitters. ¿Eh? Son twitters, no son twitter, ¿ok? <risa> twitters. Sí. no y, y eso también, o sea, eso le daba mucho mejor sonido a un equipo ah. Ahora, pues, para conseguir música ah, I gotta hear this one. A ver. Es un poquito difícil Yo honestamente consigo música si es que, me, la, si es que la traigo de México uh -huh. O si alguien dice que está vendiendo música porque muchos tienen música clásica, yeah. eh, sonidera Y me gusta conservar eso eh, Pero en sí, en sí, pues prefiero buscar en YouTube Porque yo hoy día también todos los músicos ponen su música en YouTube. Yeah. Eh, eh, eh, el caso que hablamos la, la semana pasada de cuando salió la de tus jefes no me quieren. La canción la encontré de pura chiripada en, en, en YouTube y tenía, no tenía más de 20 eh, visitas. Mm. Yo le doy clic y escucho la canción y como, está, está buena, tiene buen ritmo, la, la voz, tiene la letra que, que, que tiene... Está bien arreglada. Que, tiene sentido lo que está diciendo. Porque hay canciones que... Mm, <risa> ¡Qué fe! Es. ¡I'm sorry, Ay, man! Pero el si chiste... hay que hacer canciones, háganlas bien. Y, y mira, la toqué ese día. Uh -huh. La presenté yo, porque estoy trabajando en un lugar. La presenté. Y me di cuenta, porque la gente se levantó a bailar. Y los sonidos que se levantan y así como... De, de manera despistada, no a ver alcanzan si a ver el nombre de la canción. ¿no? <risa> no, pues se llama tal. Y el grupo es ensamble para que vienen a espiar. O sea, ya ya es que, que estás diciendo eso... Venía escuchando lo, la Cumbia Vagabundo, oh. pero no tenía conocimiento de quién era el original, los originales. Esa es otra de las cosas, carnal. ¿Sabes? Chierre, si Espérate, ¿sabes quién? Yo me quedé con la boca abierta y dije, esta canción los sea, acostas, la, ca la cantan. Yeah. Y yo me quedé, todos estos años pensaba que era. Mira, hay un grupo que a mí me gusta en lo personal, que hasta donde yo sabía ellos eran un grupo de música rockera. Los no, no, no, que es local oh, de aquí en oh, Nueva York okay. ¿Eh? Se llama Barrio Loco Wow El grupo Ajá. Y tienen unas canciones bien chidas Yo la verdad tengo una Una que es de mis favoritas que la Hasta ahora lo toco ponla, Porque tiene buen ritmo. Ver, con, eh, nos, nos van a estraquear el video oh, No podemos poner música porque nos van a estraquear Pero eh, Tiene una buena música Grupo Barrio Loco Ajá. ¿Cómo es que se llama la canción? Me parece que se llama Si me voy. Ah. Pero es, es, es rojo. Es no es cumbia, cumbia, es cumbia. Yeah. Y apenas sacaron otra cumbia, tiene como un mes, también tiene muy buen ritmo. Uh -huh. Pero es que, como te digo, eh, hay personas escuchando los sonidos que solamente puras de ciertos de, grupos. De ciertos grupos locales. Y no tienen nada de malo porque están apoyando al, al yeah. El yeah. movimiento local. Yeah. El, el problema es de que muchos sonidos lo que hacen es que ponen música que les gusta a ellos, yeah. no la música que le gusta a la gente. ¿Eh? Incluso he visto sonidos que publican Yo no toco huepa O yo no toco salsa O yo no toco norteñas Güey, pues que no es para ti la música Es para los invitados ver, Ahorita estamos hablando de Rey Mex ¿Mm -hmm. Rey Mex, ¿cómo se llama? Está sacando canciones ahora que Me llegó a... a nah, que, compa Ahora va a ser una con el... Romeo Santos Pero sacó apenas también una con este... Alberto Pedraza, ¿no? Sí yeah. le, le quedó chida Las dos, la... ¿Cómo es que se llama? Ay, cumbia ten... galacha, ¿no? La, no. Cumbia la cumbia ¿no? La cumbia Enamorada. De ahí yo. Una de enamorada. las clásicas, ¿no? Sí. Y la otra no me acuerdo cómo es que se llama. Ya lo escuché sí, lo qué con día. Es con la escuché lo que Es de Santa, Santa Fe Clan, la que hicieron, la cumbia Callejera. Pero es que, eh, eh, te estoy diciendo, Santa Fe Clan también tiene su estilo propio y, y muy original y chamaco. Y escucha sus entrevistas. Yeah. Si no terminas riendo, muerto de la risa con sus entrevistas, <ríe> no sabes de no, lo que se si te... No eres humano. ¿no? <ríe> Exacto. Porque es, es bien chistoso ese general. A mí me gustaría eh, si tú en un futuro tiempo tienes el acceso para que venga lo entrevistemos aquí eh. o lo entrevistemos allá en Nueva York me gustaría sentarme con él y, y platicar Ya va a ser difícil porque ya el chamaco está en otro nivel Ya él. Tú el, también estás en ese nivel. no, no, no digas no, eso No, no, no mira, eh, él ya está en otro nivel porque ya lo están llamando para hacer películas chinga va Ya a cuando ser ya estás haciendo alum... películas ya estamos hablando de que ya no... Eh, eh, ya incluso ya no pueden ir a cualquier lugar Ya ¿Tiene que agarran ir? un contrato Y hay ciertas limitaciones oh. Entonces este pues la alta Puede, si es que no tiene Contratos firmados, puede que sí Porque incluso yo, a pesar de que estuve enfermo Unos tiempos, o sea, hace Tiempo atrás, como tenía contrato yo Con un network, uh -huh. yo no podía trabajar Aquí en la radio uh -huh. Porque tenía un contrato para dos años okay. Y el contrato dice que simplemente No puedo hacer nada más, no uh -huh. puedo trabajar por otro network Incluyendo el mío, pues no pueden poder, eh, trabajar con Yo brand. Exacto. Eh, por eso no volví a firmar contrato con nadie. Porque muchas de las veces te, te amarran los contratos. O sea, me, me convino porque fue uh -huh. un buen billete. O sea, lo que pagaron. Uh -huh. No vamos a decir eso porque la No, <risa> pero también, si es que me estaba viendo este Alberto Pedraza de Este quisiera que cosas vinieran aquí con, con Arturo para hablar también de, de cómo ustedes este, han evolucionado el. El movimiento sonidero. Mira, es algo que me gustaría también tenerlos aquí. Este Alberto Pedraza, su, su estilo es único. Y si no me es equivoco... Es un ícono de la música sonidera Él, mira, él para cantar, para componer, es la ley. Pero no, la den, no se la den de animador. No. <risa> no, no, no, no, no, ¿Verdad? Bien. Yeah. Para yeah. animador, él, él, él se queda así como... Ah, Ay, ah. Mira, y hubo una vez donde <ríe> yo vez, cuando, antes que saliera de Supergrupo Colombia, ¿Mm? yo no sé si has escuchado la, la voz de su hermano. No, oh, voz, ya, sí. Eh, igualita la misma vocecita de Alberto Pedraza. Yo me quedé. Uh, wey, Son hermanos, hermano. ¿no? Pero la voz es, la, es igual. Ahora, lo que es este um, Aurelio Pedraza, ay, Dios mío, con el acordeón, yo quisiera cosas más. Eh, ...que regresar a los tiempos donde yo empecé a agarrar el acordeón... ...ahorita, se los digo, yo ya no sé nada del acordeón... ...no Uy. tengo nada, ...yo, yo, yo nada, compré, compré una nada. guitarra, compré un piano... <ríe> ...y todavía no lo sé más... ...nada, <risa> nada... ...y para mí, si el acordeón y la güira no están en una cumbia... ...no es una cumbia... ...no, obviamente, son componentes muy importantes... ...pero eso ya estaríamos entrando eh, en los detalles de, de, de las agrupaciones... ...nuestro punto aquí es este, los sonidos... ...y lo que puedo decir... Las agrupaciones y los sonidos Es que muchas veces los, Las agrupaciones Nos necesitan a los sonidos yeah. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de diseminar Su música uh -huh. eh, Llega el punto donde Como ya subieron Ya yeah. están famosos Ya se olvidan también de los sonidos Y se olvidan de quién les hacía los favores no Cándalos exacto arriba y abajo Haciendo las publicidades con la música Y, y es que eso es, es lo malo pues Pero es parte de este ambiente también eh, ojalá y que las nuevas generaciones Que vienen nuevas ¿Los ven, los sí Vengan eliminando ese tipo de cosas Porque muchas de las veces Vamos a decir que somos Una generación o la primera generación Pero vienen más yeah. Vienen los hijos Vienen los nietos y, y solamente espero que los que están ahorita En este ambiente Pues les den un buen ejemplo Para que no caigan en la misma Miseria de, de la envidia yo creo de que nuestra de, generación no, no van a poder replicar porque creo que ha sido una de las mejores. Y si sí, ¿eh? no, estoy no, de acuerdo contigo, te no, a decir No qué. creo, porque el estilo, el modo como nosotros hemos trabajado en el y, ambiente es que nos hemos ido adaptando a los cambios. Ahorita lo, lo más que yo he visto es que ya hay bocinas inalámbricas que ya funcionan con Wi-Fi, mm. Bluetooth, lo cual, oh, Bluetooth perdón. Lo, lo cual yo no creo que llegue yo a usar. Porque hay cierto delay. ¿Le vas a quitarle el... ¿Cómo se dice? ¿O, Mucha nombre? fidelidad a la música, sí. aparte de que le vas a quitar el, el gusto del de ser sonidero tener tanto mendigo cable que al final de la noche ya quieres llorar porque no puedes acabar de enredar tus cables. le sí. ¿Sí? vas, vas, vas a poder desconectar! ¡Vas a estar en tu casa! ¡Ah, cabrón! ¿Quién está hablando? Entonces, eh, en ese aspecto, por ejemplo, la, la, los, los grupos usaron mucho a los sonidos y después, cuando ya no los necesitaban, pues les dan la patada en el trasero y ahí nos vemos. Ajá. Eh, hay mucha gente, hay mucha gente que, por ejemplo, que también cuando estamos aquí en la radio, pues mandan demos, mandan este trabajos y todo eso. Pero llega el punto donde, pues tú le dices, ok, mira, podemos hacer esto. Oh, pero va a ser gratis. Pues no, porque ya implica un cierto gasto. Yeah. Eh, lo que me ha gustado, por ejemplo, cuando nos han invitado para lo de Lili Es que, por ejemplo, ustedes organizan algo bien yeah. Pero, vaya, tienen comida, tienen todo porque saben que hace un día de trabajo yeah. Pero llegas a esos lugares y no te quieren dar ni agua ¿no? no, mira, es que con nosotros, en el trabajo que nosotros hemos hecho Yo creo que la cabeza de, de, de todo eso ha sido el, el equipo que, que se armó Es que tiene que haber un porque equipo de trabajo si no tienes un equipo y tú no estás planteado bien en lo que vas a hacer No te van a salir las cosas bien y hasta el mismo día no te van a salir las cosas bien. Yep. Tampoco no vas a quemarte tú mismo y decir, no pues, como tú mismo lo dijiste, te han invitado a diferentes lugares y no te han dado comida o agua. Yeah. Te voy a dar un buen ejemplo. Que nos invitaron a, ¿Por que fue a, a Brooklyn. Mm -hmm. Y yo en ese tiempo, yo pues, yo estaba necio de que quería que por lo menos dieran algo. Para la gasolina o para los todos, ¿no? ¿Mm? Entonces, nos dicen, no, pues tiene que estar a cierta hora en este lugar. No, pues ahí vamos de güey. ¿Y para qué? Era, que me cambian cosas llama el local. Y andábamos como güeyes, como una media hora, dos horas buscando locales. Y no lo encontramos. Que va saliendo, que fue la marina de ahí de Brooklyn. Ahora. Y vamos hasta el tercer piso. Y va saliendo una cancha de fútbol. Le digo, chinga, ¿Qué vamos a jugar fútbol o qué onda? Yo no traje mis cosas, ¿no? Fíjate a qué horas llegamos. Llegamos casi a las 11 de la mañana. No nos dieron ni agua, no nos dieron ni de comer, no nos dieron ni lunch. Y para que hubiera un pedo ahí con el sonido que le quitaban el micrófono cuando estaba cantando, yo me di una encabronada. Yo no voy a decir quién fue, pero saben quién. Que si hubiéramos subido el contrato, ¿ustedes saben de la magnitud de demanda que yo les pueda haber metido? Pero es que por pero... eso hay que trabajar con contrato, todo. Por eso hay que trabajar siempre con contrato. Yo, la verdad, luego me llaman así y me dicen, oye, apártame la fecha. Hazme un depósito. No, es que yo no puedo ir para... Ahí está Cell. Ahí está Apple Pay. Ahí Bermon. está eh, todo. O sea, eh, hoy día ya no hay excusas. Mira, mira porque tú me lo mandaste por carmo <ríe> Entonces, o sea, eh, eh, es que es la verdad. O sea, ya, ya pero... También, pero Vamos a parar aquí ya, porque oye, ya, ya nos aventamos dos horas en caliente. Y hay muchísimo más todavía de lo que podemos seguir hablando. Eh, ¿Qué te parece si la próxima semana, para la gente que nos está escuchando, qué te parece si para la próxima semana hablamos, pero nos enfocamos un poquito más en los grupos que el proveen música, los sonidos? Porque ah. pues, ya estuvimos hablando de, de por ejemplo, eh, eh, lo, la cosa mala de los sonidos, las cosas buenas. buenas. Eh, eh, pero también, Pero las agrupaciones son una gran parte de, de, de los sonidos y la razón por la cual quiero hablar de ellos, y yo creo que la gente que me ha escuchado en la radio antes, saben muy bien que yo sí tengo un problema muy grande. Que hay un chamaco de 20 años, saca una canción y se pega a nivel mundial. Conozco infinidad de agrupaciones, que andan cinco, andan ocho canijos en ese grupo, y no pueden crear una sola canción que se pegue. Yeah. Y luego, si graban un disco, es puro reciclaje. Yeah. O sea, y, y, y el problema, creo yo, más grande de cuando reciclan, no es que reciclen. El problema es que si vas a reciclar, es para mejorarlo. Yeah. Yeah. Pero hay muchas canciones que las reciclan y solamente las echan a perder. Yes, yes, yes, yes. Y un servidor se los puede decir, de testigo, que cuando yo anduve con el grupo, que muchos de ustedes saben, había mucho, muchos, muchos otros grupos que no pedían el permiso para hacer una canción. Oh, sí. ¿Me entienden? Y uno es que no saben las desvelas, no saben el trabajo, lo que se tiene que hacer para armar una canción. Eso, miren, yo de testigo fui testigo cómo se arma una canción. Mis respetos a Abelio Jiménez, que él fue el que me enseñó cómo se arma una canción, cómo se tenía que adornar, cómo se tenía que componer todos los, los instrumentos. Él fue el que me sacó de las calles. Yo eso se lo agradezco. Pero a lo que yo voy es de que hay grupos que en realidad no, no saben a lo que le están tirando. Mira, hay, hay una canción que se llama La Cumbia Burana. Si tienen chance, escúchenla, búsquenla en YouTube. Eh, se llama La Cumbia Burana. Esa canción salió y pegó muchísimo, muchísimo. El problema es que pues, solamente esa canción sacaron y el grupo se deshizo. Wow. En este caso, pues aquí le piden los derechos de autor. Dang. Y la canción, pues es solamente canción, no tiene letra. Es una instrumental. Es una instrumental. Entonces, pues. En ese aspecto, ok, está bien. Eh, eh, también otra cosa que tenemos nosotros los, los sonidos y vamos a decir los paisanos es que no nos gusta eh, eh, pagar permisos, no nos gusta sacar licencias para negocios no nos gusta eh, eh, pensamos que lo podemos hacer como en México mm. pero aquí no aquí por ejemplo, nomás para la radio hay que tener la licencia ¿no? ah. hay que tener los permisos hay mucha gente que no está trabajando así no hay problema, échenle ganas, Dios los bendiga el problema es que si hay llega a pasar algo y empiezan a investigar a los que tenemos estaciones de radio. derechos de vienen, imagen. Vienen y no, y no tengo licencias. Yeah, you know. Se llevan el equipo y una hueá muy toca. Yeah, exactamente. Entonces, es mejor tener licencia de todo. Yeah. Es mejor tener los permisos de todo. Yo, de hecho, eh, hace como dos meses teníamos ya listo todo para empezar a trabajar. Pero la razón por la que no lo hacía es porque me estaba, me estaba faltando un permiso. Yo, hey, hey, y eso es verdad, porque yo ahí cada rato lo estaba jodiendo, jodiendo, jodiendo, diciendo, Arturo, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Porque esto lo que estamos haciendo no es de un día al otro. Ya lo tenemos sí, planeado. Ya. Pero como vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, las cosas se tienen que hacer planificadas bien. Mejor. Porque después, tarde o temprano, lo que uno piensa lo está haciendo bien, salen cosas al, al, más adelante que no pueden ser al beneficio de nosotros. Y nos pueden encoger, eh, como lo están haciendo. <risa> Dos... Dos cosas más dos, este, uh, quejas a Facebook la semana pasada y hoy. Eh, eh, y esa es una de las cosas que también te quería mencionar. Por ejemplo, eh, yo menciono todo esto porque yo lo he vivido, lo he experimentado, he visto cómo otros sonidos se ponen groseros conmigo porque, pues, piensan que porque ya tienen tocadas todos los fines de semana, ya pueden pasar a empujarte, ya pueden pasar a mirarte feo. Eh, si vamos a vivir de esto, no nos conviene hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, ok, si te cae mal un, una persona, pues evítala. Yeah. O sea, yo sé que no le va a caer bien a todo el mundo. Hay personas que no me caen bien y simplemente no les hablo. Uh -huh. Los ignoro y si los, me los encuentro, por ejemplo, en un evento, me voy por otro lado. Yeah. No, no tenemos que estarnos peleando, ni diciéndonos de cosas, ni mirándonos, pero simplemente ignórense unos a los otros. ¿sí? Yeah. Fácil. Pero no los provoquen. Porque ahorita vienes y tú lo empujas. Porque ya venías borracho. ¿Y qué pasa? Problems. Al ratito viene con sus cuates te quieren, ya. Al ratito él viene ya con, tu, con su pandilla Y te metes en problemas No sean tontos, eso no se hace Aparte te hace eso cuando tienes 20 años 25 años, pues estás chamaco Estás tonto, o sea, no, no Pero ya que andes empujando a esta edad yeah. Eso debe mal, yeah. Ahora te digo otra cosa Si yo empujo, empujo a alguien Es porque algo malo va a pasar ahí yeah. Ahora, que me agarraron, ya no me dejaron y es otra cosa. Pero si yo voy a, a mi edad, ya no voy a ir a, a gritarme con alguien o a empujarlo solamente. ¿no? Yeah. o sea, ya la cosa ya es en serio. Somos adultos, ya no andamos como para andarnos solamente empujando y gritarnos de cosas. Yeah. Pero hay gente que piensa que todavía se puede hacer. Como por ejemplo los que vienen y te amenazan. Oh, God. No estás en tu pueblo, en tu pueblo sí si puedes amenazar, aquí amenazas y si hay amenazas por texto, amenazas por mensaje en, <ríe> en Facebook, con eso vas preso, Dios. no seas tonto, no. eso no se hace, pero bueno, vamos a dejar en ese tema y el próximo lunes vamos a estar hablando de lo que los grupos han aportado, de algunas canciones, de algunos grupos que estuvieron en la cúspide y pues no sabemos por qué se desapareció, yeah. simplemente dejaron de funcionar y otros que se han ido eh, eh, separando de las agrupaciones, en este caso como tú dices, Supergrupo Colombia yeah. se salió de ahí Alberto Pedraza y él empezó Alberto Pedraza, después este Aurelio Pedraza se hizo en, uh, y todavía está este um, Grupo cuál Grupo ya claro. son yo les puedo decir que son cinco porque también ya salió otro, otro grupo de, de la Dinastía Pedraza pero ¿Es, es, eh, Cañaveral Cañaveral sigue hasta donde yo sé pero siguen como cómo les puedo decir, haciendo bailes ¿Mm? yo ya no he escuchaba de que hayan sacado más temas, este, ahí va otro Alfred David Alfred David, Alfred David otro pionero de la música cumbia que él ayudó a muchos grupos que son ahora grupos sonideros ¿con quién empezó Alfred David? Oh, Cañabra. Con cañaveral, Con Cañabral. fue Cañabra. con el Grupo Colombia. No, fue con cañaveral. Porque el estilo viene siendo prácticamente el mismo. Exactamente. Eh, lo, lo, lo que yo también... Pues, ¿Dónde quedó él? ¿Quién? Efraín David. ¿Ah? Efraín David, todavía él, él está haciendo producciones. Porque yo no he escuchado nada de él. No, no eh, él todavía sigue siendo... Porque tan... está produciendo para alguien más. Sí, él lo oh, está okay. haciendo, pero así que digamos que está sacando más temas. Ya, ya no. no. porque él tenía talento, no. o sea, tenía buena voz también. El señor tú Por favor, favor, favor. donde él está, porque hubo una vez donde Alberto Pedraza fue al estudio de él, y lo, lo pusieron en, en las redes sociales. El, el estudio de ese señor, o... Oh, mis respetos para la ingeniería que ese pues, señor tiene olvídense. De eso vive carnal o sea, Olvídense Es como si vienes y nomás te tengo una laptop no O sea si vamos a hacer esto Vamos a tener los programas yeah. de, Lo que necesitas mínimo para yeah. poder hacer las cosas Y después es? oh, yeah. Después está otro grupo que acaba de salir No mucho que es grupo este un uh, Grupo quien uh -huh. Que soy igualito como grupo No ya se inclinaron más A un estilo Un poquito más lento su música se escucha más arrastrada. Yeah, yeah. Que, que, que la, la, la música de Jaguarú, la música de Alberto Pedraza, la música de El Pantoja, la música de este otro que acabas de decir ahorita, de David, sí. se escucha limpia. Yes. Pero eh, eh, ahora... eh, me, me refiero porque muchos le ponen ya mucho reverb. Pues mira, música. a lo que yo iba es este, de que ese grupo también, el que hizo el grupo, a mí me, me lo explicaron bien, que también salió de la agrupación de. Ya ven, hay muchísimos de lo que podemos estar hablando, así que el lunes nos estamos mirando aquí a partir de las cuatro y media, ¿no? Cuatro y media de la tarde. Este, pues nos pedimos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo veo por ahí un mensaje más, déjame ver antes de que nos vayamos. Eh, Dani López dice: esos es mis príncipes. Ay, corre, <risa> padre. Príncipe. Ay, no? mis príncipes. Ya ves, ¿por qué eres así? Por eso nadie te quiere, carnal. Ya ves, por eso nadie te quiere. <risa> príncipes, no, pues les digo, princesas, princesas aztecas. Ay, no, joven. príncipes, príncipes dice. aztecas. Príncipe Ay, príncipe joven. Sí, no, gracias, gracias. Nos retiramos, muchas gracias, ya lo saben. Este, repite la información para tu esposa si es que quieren ordenar comida bueno, para ti, ¿sí? Los, ¿sí? los que están con locales aquí en la área de Fret and Boy y este, eres en New Brunswick. Este, mi esposa va a servir birria para Super Bowl Sunday si están interesados. O Se va a hacer por orden y por charola. O como dijo Arturo anteriormente Por favor pongan sus órdenes Antes porque viernes vivo, Más tardar viernes ya, en la noche Porque ya el domingo se va a hacer puro delivery Se va a hacer este Las órdenes que van a estar ahí y, ya después... y que no vengan con, sus... sí. con sus ojitos de popping. Yeah. Ay, no te sobra un poquito. Sí, yeah. exactamente, porque ya a partir de las 3 <ríe> cuando empieza el Super Bowl, 4 de la tarde. Apaga me... tu teléfono. No yo. vamos a hacer nada. Porque es cuando empiezo yo a hacer mis berrinches con el equipo. Entonces de ahí ya se, se queda todo. So, ya saben, si quieren comunicar conmigo, ahí están mis redes sociales: este en Facebook y en Instagram como Necio Pedrosa y Arturo. Arturo Amasta, pues por aquí, por Facebook, por donde estamos transmitiendo ahorita. Los invitamos también, pues tenemos un canal de YouTube, se llama La Romerita TV. Eh, si quieren, suscríbanse, si no, no pasa nada. Igual vamos a seguir haciendo radio nosotros. Eh, pero de todas maneras, si gustan ustedes, mira, yo estoy viendo aquí que compartieron el video cinco veces. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos. Muchas de las veces, si no quieren darle like, no pasa nada. No tienen que consumir ningún producto, no, pueden, no tienen que comprar nada. Simplemente, con que le den compartir es más que suficiente Exactamente. porque llevamos más lejos llevamos otros lugares y acuérdense esto ya se venía a hacer no lo estábamos haciendo por un buen tiempo él no estaba haciendo nada yo también sí, andábamos un poquito mal. pero si ustedes como la gente les gusta lo que estamos hablando y quieren que sigamos hablando de más cosas que quieran que se, se digan mándenle un mensaje a él claro. mándenle un mensaje a mí y con mucho gusto o si quieren venir para que se entrevisten comuníquense con él o conmigo las puertas creo que están abiertas para todos, no, no se las hemos cerrado y ahora él es el que se me estaba dando la oportunidad de venir al estudio, a la radio, a platicar de las cosas que nosotros en un tiempo quisimos hacerlo, pero por lo mismo de COVID no se pudo. Yo ando haciendo cosas y ahora que estoy un poco más libre, él también lo estamos haciendo, pero para ustedes. Es que mira, tenemos que, que, que mencionar Las cosas que están mal, porque a veces eh, Actuamos y nos comportamos De una manera que no nos damos cuenta uh -huh. eh, A veces cuando Alguien nos deja saber Oye, bájale porque se te está subiendo Ya yeah. Es cuando, pues, chimps, pues, creo que de veras Me envolví en lo que me estaba yendo bien Y pues simplemente me perdí Y pues voy a rectificar yeah. No tiene nada de malo eh, Pero creo yo, y, y los invito A mis amigos, eh, mis colegas sonideros no estamos aquí para atacarlos Si se dan cuenta, ni siquiera estamos diciendo nombres de sonidos Los que estamos mencionando es porque son sonidos Que de verdad han hecho cosas positivas por la comunidad Son gente que pues no No, no le envidia nada a nadie uh -huh. Son gente que pues se dedica a trabajar y, y creo que eso es un muy buen ejemplo Y eso es lo que a mí me gusta mencionar ¿Por qué? Porque esas personas Nos están poniendo el ejemplo Si le vas a copiar que trae un micrófono Si le vas a copiar que trae un procesador de voz Si le vas a copiar que trae las mismas luces si le vas a copiar el equipo, copiale también la actitud. Mm. Copiale también su buen corazón. Yeah. Pues, digo, sabes copiar, ¿no? Pues copia lo mismo. Mm -hmm. Y si no, pues haz lo mismo por ti, por, por, por tu cuenta. Yeah. Mira, hablando de agrupaciones. Agru hablando de agrupaciones. Súper, teota que se me viene a la cabeza. No, no, espérate. José Luis Simón, de, de Grupo Surianos Musical. Teo. ¿Sabes qué es lo que me, me gusta de ellos? Su música es original de ellos, Ajá. su estilo obviamente es de guerrero, okay. eh, pero son de las agrupaciones que a mí me decían, ¿Sabes qué onda? Arturo, te va a dar tanto, pero toca mí, ¿Te va pagando? Yeah. O sea, no obviamente no le voy a decir, pues mira, lo vas a tocar todos los días, te va a costar tanto. Yeah. Pero carnal, si me están dando algo, pues yo lo agarro O sea, me están pagando por ese servicio yeah, y, saben que y hasta no, le pongo énfasis a su música yeah, y, y saben que tu trabajo este lo, Es reconocido en muchas a, partes De New York yeah, yeah. Aparte, ellos también Entienden que para crecer ya, Necesitan publicidad exacto claro. Pero bueno, vamos a estar hablando de todo eso Y sí, le voy a mandar un saludo muy especial A, a José Simón y a A Suri Suri también Un, un saludo muy Hay especial Hay que hagan una ustedes. canción, nos mandan saludos en la canción pues es cuando la hagan. <risa> no, no, porque van a decir, eh, no, no es este, eh, no estamos payoleando, ¿eh? No estamos payoleando, no, no, no, no estamos payoleando. Bueno, un saludo para todos ustedes que están por ahí en la transmisión. Muchas gracias y nos miramos el próximo lunes en compañía de aquí de Mario Pedroza, su a amada. Amasta, ya saben, pórtese mal porque es más divertido. Eso sí, sin hacerles daño a nadie. Feliz tarde.